Estás entrando a... LARQUEMO LARQUEMO LARQUEMO El universo oculto de Oxlack Investigador LARQUEMO Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a todos a esta transmisión... Es muy especial porque hoy sí tenemos un invitado, así que este es el podcast Oxlack. Y hoy hablaremos con una personalidad del internet, alguien que ha tenido ya algún tiempo realizando esta labor que muchos eh, consideran que es arriesgada y que precisamente se trata del urbex. No sé si él maneje en realidad Urbex Paranormal o sea, o simplemente Urbex Explorador Urbano, pero hoy tenemos aquí a Gerald, que nos ve desde Cancún. Eh, Gerald, aquí dice: aquí está la familia Soy Gerald presente. Ahí está Erika Álvarez. Dice que está la familia de Soy Gerald. Pues me da mucho gusto. Vamos a iniciar esta transmisión ya en directo para Twitter, para Twitch, YouTube, Facebook también. Ocho. Lugares en donde estamos transmitiendo, vamos a agregar una más, vamos a agregar Instagram, en lo que entran todos A ver, vamos a agregar contenido a mi historia, vamos a ponerle en vivo Eso, solamente que aquí está un trapito, vamos a limpiar la cámara En lo que entran todos, Nancy Velázquez, soy Gerald Presente, pues ahí está Qué buena onda que viene la familia de, de Soy Gerald o Soy, Soy Gerald. <risa> ya quiero utilizar el, el teléfono como digo el mouse para el teléfono. Vamos a iniciar la transmisión aquí también en Instagram. Vamos a ponerle algún efectito, algo que se vea chévere. Mientras tanto, le doy la bienvenida a todas las personas que están iniciando. Eh, que están más bien entrando a esta transmisión, ese se ve medio loco, sí, se ve medio loco, ese me gusta, ese efecto, donde casi no me veo, ese efecto me gusta, <risa> para que no me vean naturalmente, un efecto ahí en Instagram, para que no se vea lo feo, pues bien, buenas noches a todos, Jim Reyes, saludos desde Cancún, mucha gente de Cancún ahora, apoyando a nuestro jefecito, dice Nancy Velázquez, bienvenida Nancy, bienvenida a las transmisiones, a y Cetina, buenas noches, a Arcelia Vázquez, saludos, Daniela Anguiano, Gerald, estamos aquí apoyándote, qué buena onda que la familia Gerald venga a apoyarlo, que, que lo siga y que esté pendiente de esta transmisión donde nos vamos a entrevistar y nos va a platicar seguramente muchas anécdotas, el buen Gerald Vamos a, a darle la bienvenida ya de una vez, para que lo conozcan, los que no lo conocen, y los que ya lo conocen, pues bueno, para que lo saluden. Gerald, bienvenido, buenas noches, mi hermano, saludotes. Hola, Ochla, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá. Muchas gracias por la invitación. No, buenas gracias a ti por aceptar. Por aceptar. Oye, qué bien se ve tu cámara, ¿eh? ¿Qué es la laptop? ¿Es una cámara aparte? ¿Se ve ultra? HD? No, ese... ¿Es el, ¿Es el celular? ¿Es el celular? ¿Qué sí, celular, el celular tienes? El iPhone 12. ¡Órale! Porque se ve muy sí. bien, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué imagen tan clarita se ve? Muy ¡Ah, bien. ah la, ilum la iluminación! También la iluminación, ¿verdad? Sí, de hecho, me veo ciego. Ya no te veo. <risa> que volteé arriba. Se ve muy padre también lo que tienes atrás. Tienes ahí unas figuras, ¿verdad? ¿Es tu estudio? ¿Es tu casa? ¿Cómo...? ¿O dónde estás? Sí, es mi casa, es mi cuarto Donde edito, poco a poco Lo, lo hemos ido habilitando para Tener algo de fondo, tenemos ahí Juguetes de colección, monos sí. Como le dijeran por allá Más a ratito, vamos a saber qué monos tienes Y pues mira, me, me da mucha Curiosidad ver esas Luces que tienes al fondo, porque A mí también me dijeron, ya pon las luces O pon luces atrás <risa> unas como de navidad Y dije, creo que no se ve igual <risa> Yo puse estas, fíjate, pero se ven muy bien eh, las que tienes ahí, se ve padrísimo tu... Gracias. Tu pues bienvenido, Gerald. Eh, vamos a platicarle un poquito a la gente eh, a qué te dedicas. Yo ya hice una breve presentación de ti, pero cuéntanos, ¿estás dentro de YouTube? ¿Transmites también en Facebook? ¿Qué es lo que hace Gerald? Para que la gente que no te conozca, pues te vaya conociendo y de ahí vamos entablando esta conversación y que nos vayas platicando de muchas experiencias que seguramente has tenido. Claro, pues buenas noches a todos los que están conectados. Yo soy Yeran, así me conocen en YouTube, Facebook, en TikTok eh, pues y en Instagram. Soy explorador urbano, me dedico a entrar a lugares abandonados y los transmitimos todos los días, todos los días en punto a las 10 de la noche en YouTube. Entramos a hospitales, a hoteles, bares, pero algo que más nos caracteriza a nosotros es que somos muy, muy aventados. Somos más de, de, como que de buscar el riesgo, se podría decir, la adrenalina. Eh, eh, lo pesado, se podría decir, como ya no nos conocen. Nos gusta más entrar a caminos donde tiran cuerpos restos humanos, a casas de seguridad. Oh, este, de, todo ese tipo de, de cosas es lo, a lo que mayormente nosotros nos dedicamos de estar transmitiendo con, con mis amigos. Eh, y es creo que a base de eso que nos hemos dado a conocer un poquito más. Porque como que salimos de lo... De lo, de lo que se ve mucho en YouTube, ¿no? De paranormal, de ocasiones abandonadas, ¿no? Somos más de monte, pues, para explicarme. Somos más de andar en la selva igual, en el monte. Ya la gente nos dice que no vivimos en monte y por eso creo que les gusta un poco más eh, lo que nosotros hacemos, porque hacemos como que algo más diferente a, a los demás. Eso es lo bueno. que nos dedicamos, Urbex. Alurbex, muy bien. Entonces, ¿está bien dicho Gerald o es Gerald? ¿Por qué? Yo Gerald, te... soy, soy Gerald, Gerald, soy Gerald. Soy Gerald. Yo te digo Gerald, o a veces te digo Gerald. Sí, pero... sí he escuchado. Se sí, he escuchado, he escuchado. Sí, pero es Gerald. ¿Por qué, ¿Por qué digo Gerald? Porque me, me parece, me remite a, a Gerardo. Uh -huh, Gerardo. Ajá, entonces pensé que era... Sí, sí, por el nombre, pero bueno, ya estás más agringado, ¿verdad? Porque cuando estás en Cancún, pues ya es Gerald. <risa> Ándale. Gerald. Es que así me dejó YouTube ponerlo. <risa> eh, ¿Cuándo iniciaste tu canal de YouTube? Yo estoy viendo que hace siete años ya habías creado tu canal, ya tiene bastante tiempo, pero hace siete años no tenías la idea de hacer Urbex. Estabas... Eh, viendo qué hacer dentro de, de la plataforma, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos primeros videos que hiciste? Exacto, yo empecé haciendo bromas, empecé haciendo videos de bromas, de, videos de, mayormente de bromas, así fue como, como empecé, de hecho subía un video cada mes, cada tres meses, al año o algo así, bromas, con, el, como... el canal empezó con bromas, ¿Perdón? Bromas en la calle... Ándale, bromas en las calles, molestando a las personas, y cositas así, ¿no? Lo normal que se hacía que se antes mucho, las típicas bromas que, con las que empezaban mucho de, en YouTube. Yo así empecé. Igual segundo. hacíamos videos de, de turismo, de yendo a conocer playas de Cancún, tours en Cancún, cosas así empezamos a hacer. Hasta que un día... A ver, dame un eh, segundito antes, antes sí, de que sí. empecemos a, entrar, a enfocarnos en eso, dame un segundito. Sí, no los... ¿Puedo Eso todavía lo quería comer. Eso no lo ¿Cuánto que pasa? Ya, sí, claro. ya estoy, Ya estoy de regreso. Ya estoy de regreso. Está aquí recibiendo mi café porque, pues, acá donde estamos, hace frío hace calor durante el día llueve y después hace frío es un un clima muy loco vamos a empezar con eso hacías bromas entonces me, me hace pensar que tú ya cuando iniciaste tu canal de youtube es porque algunos youtubers a lo mejor te habían inspirado o querías hacer algo similar a lo que estaba formándose en youtube Sí, yo comencé a ver algunos youtubers que hacían bromas Y hubo uno de ellos que me inspiró Y fue a base de él que empecé a, a crear bromas O sea, hacer videos de bromas en la calle Dinos, ¿quién fue ese youtuber que te inspiró? Es, eh, Hot Spanish ¿Hot Spanish? ¿Pero era sí. hacía bromas? Sí, es que él ahorita tiene un, cala, un canal este de secundario que es puro de blogs, ¿no? Pero antes tenía Hot Spanish normal Que era de bromas, bromas pesadas, bromas calientes en la calle, todo eso pero sí tenía un, can, un canal de bromas. Yo pensé que nada más freseaba y, y mostraba su <risa> dinero. No, no. Sí tenía un canal de bromas sí se la, se la rifaba. Se la rifaba y broma. entonces te inspiró. y Tú dijiste, quiero hacer canal un canal de YouTube y hacer bromas. Yo puedo quiero hacer, hacer bromas. Exactamente. Así fue como, como empecé. Por él y por Dos Hogas. Dos Hogas, no sé oh, si, oh, si los conoces. Oye, es Dos Hogas Desapareció ya, ¿no? ¿O sí sigue? Pues... Donde no, más sigue el Fede. De hecho, Fede no tiene mucho que, que grabamos con él en el hospital de Cancún, con Fede y Giovanni. Ah, muy bien, lo llevaste a la exploración. Muy bien, ¿cómo cuántos videos hiciste de, de bromas y después lo empezaste a dejar? ¿Cuántos videos de bromas fueron? De bromas fueron muy, muy pocos. No creo que sean más de 20. 20 videos de bromas. Fueron muy pocos los videos. Eh, muy ¿y qué pocos, ¿no? pocos. ¿Qué pasó? ¿Por es qué que te desanimaste? Era, era muy complicado hacerlo, era muy complicado hacer las bromas. Luego ya, como eran bromas pesadas que intentaba hacer, entonces sí llegaban como que a quererme golpear, la gente se enojaba. Eh, <risa> sí. me quitaba Una vez me, me asaltaron por estar haciendo una broma, me quitaron las cámaras y, y los micrófonos y todo, por andar sí. haciendo las la bromas. Oye, pero ahí en este... En Mérida, pues está tranquilo, bueno, ah, pero es en Cancún donde tú estás. En Cancún, ¿verdad? no, en Cancún está muy, muy pesado, la verdad. Mérida está muy tranquilo, pero Cancún es lo contrario de Mérida. Ya exactamente, o sea que en Cancún sí es más peligrosón. Sí, Cancún es muy complicado en estos tiempos. Eh, quisiste hacer las bromas, eh, digamos, en la periferia y no en el lugar turístico. Exacto. Dice aquí Pride the Walk que nos mandó 5 dólares. Saludos, mi hermano. El buen Gerald, mejor explorador de Cancún, como siempre, trayendo buen contenido, bendiciones. Ahorita vamos a entrar al mundo de la exploración. Primero quiero conocer al Gerald que, que empezaba dentro de YouTube. Dejaste de hacer bromas por estas cosas que nos platicas y qué empezaste a hacer. Empecé a dedicar un poquito más a, al turismo como a, a tours este de con, grabando videos de las mejores playas de Cancún tours ahí las mujeres cosas así traté como que de darle un cambio al, al, al canal porque si sí, era muy muy complicado era muy tardado el sacar las reacciones de las bromas y te inspiraste también en otro youtuber al hacerlo de turismo o te gustaba algún youtuber. Turismo por Alan, Alan por el mundo. Por Alan por el Alan mundo. Alan por el mundo fue el que veía antes y él me, me inspiró igual a hacer, a hacer contenido de, de turismo. Y más porque estoy en Cancún, que pues tenemos okay. todo, ¿no? Todo lo de turismo. Bueno, pero también Alan por el mundo, yo nada más veo que fresea en, en los lugares y, y este, se va a los lugares más top de del, Yo en mis tiempos ahí. cuando lo miraba Pues sí, sí, sí Hacía los videos así de, de tour y cosas así Me parece que te gustan los youtubers Que sueltan, que sacan el dinero ¿Verdad? Ahí Yo creo que también <risa> estar el dominguero ver, ver los videos del dominguero <risa> No, no ¿El dominguero no? ¿No, te late? no, el dominguero no Lo conocí por Hot Spanish Pero no, no lo veo la verdad Sí bueno, ¿actualmente sí ves a algunos youtubers? Actualmente, eh, sí, sigo viendo a Hot Spanish. A... Sí, sí, sigues viéndolo. Sí, sigue, sigo viendo a, a varios, a varios de ellos. Ok, ¿te tomas un tiempo o tienes un tiempo durante el día para poder ver contenido, series, por ejemplo? ¿Ves más YouTube que Netflix o alguna otra plataforma o televisión? Eh, mayormente cuando veo a YouTube ves cuando Estamos comiendo, desayunando, almorzando o cenando. Es cuando consumo más YouTube, que es cuando aprovecho a ver los videos de Hot Spanish, o así, ¿no? De los, de los que, de los Le youtubers que yo veo. Y ya en las noches es donde mayormente, pues sí veo una, una película, una serie o algo. Pero, sí, sí es mayormente. Tu trabajo es en la madrugada, ¿no? Eh, a las de la noche, <ríe> 10 de la noche. 10 de la noche, 10 de la noche. Ok, empezaste a hacer los videos de turismo, eh, pues tenías un buen lugar para exponer estos sitios, pero ¿qué pasó? ¿No, ¿No te llenó los videos de turismo? Es que cuando inicié, por ejemplo, hay algo muy curioso que me pasó. La primera broma que yo iba a grabar, eh, nos asaltaron. <ríe> Apenas íbamos a empezar a grabar nuestra primera broma, que era el tiempo cuando andaban los payasos en las calles y todo eso, Ajá. que se hizo muy viral. Esa fue nuestra primera broma y nos asaltaron. Nos quitaron la cámara, dinero, nos dejaron descansos y nos golpearon. Cuando empecé a hacer el, el, el turismo, pues ya conseguí otro, otro tipo de, de, de, de cámara, porque aún con las bromas yo lo hacía con mi celular. Cuando empecé con lo de turismo, compré mi primera cámara, mi primer micrófono y mi primer video de turismo. De hecho, ahí lo tengo en el canal. Okay. Trato de hacer una, una toma en la lancha. Con, con, con la playa, y pues ya ves que la lancha va así, ¿no? Sí. Hace así, y me salpica toda la cámara. no, no, no, no. Valió gorro, me desanimó, perdí o sea, mi cámara, no no la pudieron recuperar por el salite, los dejé pasar algunos días, sí. y valió gorro. Fue ahí cuando me comencé a desanimar un poco en estar haciendo contenido, y es que tres veces perdí todo mi equipo. Ya la última fue cuando me asaltaron, me asaltaron yendo a, a grabar, y me quitaron todo otra vez. <ríe> y entonces son cosas que como Oye, que me pero, fueron desanimando. ¿Pero por qué te asaltaron si te metías a lugares muy peligrosos o...? No, de hecho, eh, esa, esa ocasión cuando me asaltaron era cuando apenas estaba empezando a hacer Urbex. Cuando apenas conocí el Urbex. Yo salía a las 11 de mi trabajo. Estaba esperando el camión para ir a ver a mi amigo. Pues me llegaron dos, dos personas en moto y con arma y un cuchillo militar y, pues me no. quitaron mi mochila, donde tenía todo mi dinero y todo. Fue ahí la última vez que me quitaron todo mi equipo, así que digamos... Yo... ¿Actualmente estás eh, viviendo de YouTube, de, de crear contenido? Actualmente sí, gracias a Dios estoy este, de, viviendo de, de YouTube. De crear contenido. Me, sí. me corren de mi trabajo por el COVID. Y ah, pues en okay. que ya llevaba todo esto en YouTube, me, me ayudó mucho. ¿En qué trabajabas? Trabajaba en Cinépolis, <ríe> hagan sus preguntas. ¿Trabajabas en Cinépolis? Sí. ¿Qué haces en Cinépolis? En Cinépolis tuve ocho años, hacía de todo hasta llegar al área administrativa. ¿Ocho años en Cinépolis? Entraste chico a, al... Fue bueno. mi primer trabajo a los 18 entré. A Entraste los 18. A y le hiciste de todo hasta ir subiendo administrativa. Hasta llegar al área administrativa donde ya veíamos pues ya todo. Órale, qué interesante sí. lo de Cinepolis, eh, mientras esos ocho años eh, trabajando dentro de esta empresa, eh, ¿te visualizabas haciendo otra cosa? ¿Pensabas en hacer otra cosa? y ¿Pensabas que este trabajo tenía que ser pasajero? Mm, sí me visualizaba en, en Cinepolis, porque dur durante el tiempo que estuve ahí trabajando, pues iba subiendo un escalón, un escalón, y pues sí me llegué a visualizar continuar en la compañía y llegar a ser, a ser gerente, que era lo que me estaban, pues, ya promoviendo, como que me estaban ya ahí, tú estás para gerente, o sea, este de estudia lo que tengas que hacer para que puedas llegar a gerente. Y sí, pero llegó lo del COVID y me corrieron. No, hombre, y es que tronaron, o sea, al parecer, como cine, Cinemex, como que estaba a punto de desaparecer, ¿no? Creo que todavía se sí. mantuvo, pero Cinemex sí... Fue de los más afectados por el COVID. Pero muy, tenían un, un seguro, un seguro, pero hasta cierto, creo como dos, tres meses fue que los amortiguó. Y a partir de ahí sí la vieron muy, muy duro, pero ya, ya se recuperaron. Fue por eso que comenzaron a hacer recorte de personal, por lo mismo. ¿Tú a qué hora entrabas a Cinépolis a trabajar? Bueno, en la, la, la última etapa. En la última etapa eh, variaba mi horario. Variaba, entraba a veces de, de 9 a 5 o de 4 a 11 mayormente. Ok. Y ya bien. después de, del trabajo era cuando yo aprovechaba grabar. Qué bromas, qué videos de turismo y todo eso. Exacto. En ese tiempo libre querías hacer otras cosas. En este caso, pues crear contenido. Te compraste tu equipo y todo, pero lo fuiste perdiendo en Así el camino. camino. Te... ¿Cómo es que de estás grabando...? pues cosas como de turismo, de hoteles, de sitios. ¿Comenzaste eh, qué fue a tu siguiente etapa, que fue ya el Urbex? Ese fue en una ocasión terminado de grabar un, uno de los únicos videos que me pegó de, de turismo que hice, que son las cinco mejores playas de Cancún. Fue el único video que me pegó de todo lo que hice de turismo. Terminado de grabar ese video a un lado donde estaba Playa Delfines o El Mirador en Cancún. Había un hotel, el más grande, el pueblito en Cancún, abandonado. Entonces yo entré sin grabar O sea, nada más entré con mi amigo a ver qué onda Y estamos recorriendo el lugar Y le digo, oye, pues, si lo estamos recorriendo ¿Por qué no grabarlo? ¿Por qué no documentar lo que estamos haciendo en este lugar abandonado? Y ya fue que regresamos otro día Lo documentamos, lo subimos Y vi que le gustó mucho a las personas Y pues a mí igual me gustó Me gustó el estar recorriendo todo, todo el hotel Y a base de eso fue que Me dediqué a buscar lugares abandonados en Cancún Y de ahí fue que conocí que lo que estaba haciendo era urbex, exploración o sea, urbana. Tú lo hiciste sin tener el ejemplo de otros, no, urbex? sin tener sin tener sonar? ningún ningún ejemplo de, de otros. Yo lo descubrí ahora sí que que solo. Ya más en andar buscando información, en lugares abandonados, pues ya vi que era urbex o exploración urbana lo que estaba realizando. Tú entraste al sitio, e hiciste una grabación, la subiste, le llamó la atención a la gente uh -huh. y entonces el número de vistas o, el, o, el, o los comentarios, por ejemplo, que, que te hayan dado, voy a quitar el WhatsApp, perdón, porque están llamando por, por WhatsApp, pero ahorita pues te estamos, estamos entrevistándote, cómo vamos a contestar las, las llamadas. Entonces, eh, subes este los comentarios, las vistas, dij, dijiste, voy a hacer otro video que tenga que ver con exploración, o que tenga que ir a meterme o conocer un lugar abandonado más bien, Sí, a base de, de eso vi que pegó, que le gustó mucho a las personas y a mí me gustó. Me gustó estar recorriendo, editarlo, buscar el tonito, o sea, todo que, que, que vaya acorde a lo que estaba haciendo. Y pues me dediqué a buscar más lugares abandonados, vi que había bares, vi que había uniste, cosas así, ¿no? Y ya fue ahí que empecé y con eso me quedé. Y ahorita no hago nada más que urbes Oye, ¿no te dio miedo en estos primeros... Eh, ocasiones de entrar a los lugares, porque era de noche, la experiencia era de noche, ¿no? Empecé de día, empecé de día, sí, empecé, yo empecé grabando de día, con mi, con, de ahí compré una GoPro y comenzamos a grabar de día, de día, de día, de día, de día. ¿Con, con quién empezaste a grabar? Empecé con un amigo que se llamaba Cristian, un amigo de, del trabajo. De hecho, todos mis videos de bromas y demás, mayormente salgo con él y con el uniforme de, del trabajo, del <risa> del cine. Porque terminando este de, el trabajo, era donde mayormente íbamos a grabar. Oye, como, tu, tu amigo sí. no te decía como, oye, pues si ya estamos haciendo esto, ¿cómo que el canal se llama nada más Soy Gerald? <risa> no, pues es que era un amigo que me decía, vamos, yo, yo te acompaño, para que no estés solo, yo te ayudo. ¿Vale? Sí. Él, él no lo veía como para continuado seguir conmigo, ¿no? solo era como un pasatiempo para, para okay. él ok, sí. entonces en estos primeros videos de explorando los lugares abandonados, que te acompañó también él eh, ¿hasta cuándo lo dejaste de, de llevar? Eh, se juntó no, de hecho no tardamos mucho después de, del urbex, ¿Ah? se juntó y ya no lo dejaron ya salir no, ya no lo dejaron salir ya, no. <risa> y pues ya hasta no tiene mucho que nos contactó, que quería ir, pero hasta ahorita pues, creo que no lo dejan salir. Sí. Ah, hablando de juntadas, tú también ya te juntaste, ¿no? Sí, yo conocí a mi, a mi pareja en, en Cinepolis Ah, ya, ya, te, ya tenías de esos ocho años, conociste ya a una persona dentro de, de la empresa. Sí, casi, casi, entrando casi luego, luego me, me enamoré y nos juntamos. Ah, sí, eres de esas... Dos babies. wow eres de esas parejas que... Eh, pues con su primer amor, sí fue construyendo los sueños y demás, porque sucede que cuando se vuelven, empiezan a ser famosos, dejan a las novias que tienen de años y se agarran ya a las bonitas que, que pueden estar interesadas por alguna situación. No, yo, yo con ella de hecho empezamos ahora sí que desde cero, todo, ¿sí? hasta en lo material, sin casa, sin muebles, sin nada. Y con ella hemos ido construyendo ahora sí que nuestro patrimonio, hasta en el canal ella me, me, me ha ayudado mucho. Ella es una claro. de las personas que me ha ayudado mucho a llegar a donde, a donde estoy. Sabes y... que, que eso es muy bonito porque eh, sí, cuando tú vas creciendo dentro de, la, de internet, dentro de tu canal, tu nombre se hace más famoso, generas mucho más dinero, te da más seguridad, y las chicas también notan que tienes eh, posición económica, a lo mejor fama, y a lo mejor eres interesante porque ya eres más seguro, más todo lo que haces, y comienzan a, a llegarte mensajitos, llegan a empezar a, a ver amigas y todo eso, y pues eso puede que a uno lo, lo lleve a... Enamorarse de, de estas chicas Cuando las, las novias que uno tenía De principio son las que te ayudaron a construir Que estuvieron a tu lado Que trabajaron juntos y demás Y creo que eso es eh, muy bonito que, que lo hayas respetado Y que hayas construido esto con, con, tu, con tu chica Porque saben los dos cómo iniciaron Y se entienden mucho más Que cuando conoces a alguien ya eh, cuando es, eres exitoso, eso es, eso es difícil y lo he visto mucho en compañeros de, de YouTube, mucho, mucho, mucho, yo que soy de primera generación, vi a, a varios y vi a varios que, que tenían novia y pues terminaron cambiándolas. <risa> no, af afortunadamente con mi relación que tengo con Esmeralda, así se llama, es, es muy bonita, es muy, es, estamos muy estables, tenemos una comunicación muy fuerte y... Eh, entre ella y yo estamos todos muy bien Al contrario, en vez de dejarnos Todo el éxito, lo que vayamos teniendo Es de los dos, es de la familia eh, Cuando iniciaste con las bromas Y con lo de turismo eh, ¿Ella también participaba? ¿Te ayudaba? No, no, no, ella no En, en, los, en los videos no, en los de turismo sí me acompañaba Pero La acompañaba, bien. ella me ayudaba a grabar De hecho, eh, lo que sí hacíamos Era que practicábamos En, en el cuarto ella me grababa y me decía, a ver, dilo así, dilo así, y yo, bueno, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sí, ¿no? Eso era lo que sí hacíamos mucho con ella al principio. Sí, pues, sí, es difícil pararse frente a la cámara y comenzar a dar la bienvenida a la gente y, y, y hacer sentir que eres muy feliz, ¿no? Sí. <risa> que vas a presentar tu, tu trabajo así con mucha emoción. Eh, ¿tú ah, viste a algún youtuber que hacía eso y quisiste imitarlo? Eh, imitar nunca, no, nunca hemos imitado a, a nadie, o sea nunca me, sí he, sí he, he hecho lo, lo de las bromas, ¿no? que me, ah, no manches, o sea quiero hacer eso, las bromas, pero ya la actitud no, siempre hemos tenido la misma, la misma actitud, y comenzaron a hacerlo de explorar los lugares abandonados, ahí sí te empezó a acompañar, eh, no, eh, ella no, solo me ha acompañado en tres ocasiones, pero eh, en los urbex no. O sea, pero de día, a los de día, ¿no te acompañó? No, tampoco los de día, porque o es sea. que Cancún es, es peligroso, entonces sería arriesgarla mucho. No, Exactamente, no. si sí, una mujer viendo sí, no. a estos lugares, claro. Lo, lo que sí hacemos es este de ella me ayuda mucho en el canal moderando, está al pendiente de los mensajitos o de algo porque yo aquí en la compu tengo todo abierto a mis redes sociales, entonces ella a veces me ayuda ¿no? a checar unos comentarios o algo y lo que sí hacemos es salir como igual ya empezamos a salir de viaje a, a otro lugar en Mérida Guadalajara y a veces pues la llevo ahí, ¿no? la Muy llevo que me acompañe creo que en el aeropuerto te vi con ella, ¿no? Sí, con ella estamos yendo a Monterrey, cuando Te tomó la foto contigo, sí. Ah, sí, eh, sí, lo que te digo, o sea, la, la llevo, no, no, no sale en, en los likes, en los videos de Urbex, porque no me gusta exponer al peligro, pero me acompaña en los lugares, y ahorita pues ella aprovecha igual y graba cosas de turismo. Muy bien, empezaste entonces a meterte a los lugares de día, estabas explorándolos nada más, ¿cuándo mm -hmm. sucedió esto de meterte ya en la noche? Y eran puros videos, no eran transmisiones, eran puros videos. No, era, eran puros videos, eran puros videos lo que lo que hacíamos. Hasta que conocimos a Cubo, que él fue el que nos enseñó a hacer likes y de noche. Ah, cómo ¿cómo fue que, que teniendo pocos suscriptores, seguramente tenías pocos suscriptores y tenías poco de haber iniciado? ¿Cómo fue que conociste a Cubo? Que seguramente él ya estaba en un nivel este, alto de seguidores, sí, ¿no? Sí, me acuerdo que tenía como. 80 creo, en, en esa ocasión que lo conocimos él me mandó un me mandó mensajito que quería venir a Cancún y pues quería unas locaciones y pues yo le dije, va, digo aquí estamos para lo que se te ofrezca y ya fue que lo conocimos y él nos enseñó este, de hacer los lives este, de a transmitir ¿no? en Youtube eh, de noche porque realmente pues haciendo videos, pues las vistas son es, es menos, no el, el ingreso es menos y haciéndolo live pues ya te, como que te, te ahorras ese tiempo de estar editando, grabando y todo lo demás. En cambio en vivo, pues es un poco más, más chido. A mí me gustó, la verdad. Me gustó hacer las transmisiones en vivo. Y fue a base de ahí que empezamos a, a transmitir en vivo. Pero fue el que nos, que nos enseñó cuando vino a Cancún. O sea que yo creo que él estaba buscando lugares en Cancún. O sea, lugares que se encontraran cerca de donde él vivía. Y uh -huh. encontró un video tuyo donde tú estabas explorando, ¿no? Entonces, por eso decide sí. contactarte para Exacto. que lo apoyaras en las locaciones. Exacto. Y eso, eh, tú tenías pocos suscriptores cuando sucedió eso, y cuando ya eh, te unes con el cubo a hacer algunas transmisiones, ¿es que te levanta los números? Sí, nos ayudó, nos ayudó bastante eh, el, el, el apoyo que él nos, que él nos dio. Y en ese tiempo yo estaba, estaba por llegar a 5.000, creo. Y no tardó en que él se fue y volvió a regresar. Y creo que ya iba a llegar a los 10 o 15, creo. O sea, sin, sin a mí sí me, me apoyó bastante. Sí, creciste por la, por la exposición y también por el algoritmo de YouTube que seguramente eh, mostraba tus videos cuando salían los de él. Entonces, por ahí había Analizar. un tráfico de personas que, que veían tus... tus eh, videos Fíjate que a mí me gustó mucho, yo cuando te conocí fue porque eh, me gusta mucho la arqueología, me gusta mucho los lugares eh, antiguos y demás y encontré un video donde tú explorabas una zona arqueológica como oculta, de esas que todavía no son escarvadas ni nada ...y tú ibas a buscar esta, este lugar y mostrabas precisamente el sitio dentro de la selva... Eh, ...no sé de dónde era la selva, si era de Mérida, fuera de Cancún o de dónde era... ...era Tiosuco, era un pueblo, un, un pueblito... ...es que aparte nosotros de hacer el urbex, a mí me encanta mucho lo que es pueblos ...todo lo que tiene que ver con los mayas, ¿no? cavernas, okay. cuevas, túneles... ...pero más que nada todo lo que tiene que ver con los mayas que son pueblos mayas abandonados... Haciendas, abandonadas todo eso es lo que a mí me llama mucho la atención y yo sí continúo grabando lo que son este tipo de lugares, en ese caso creo que te comenté del pueblo, del sí. pueblo maya abandonado que tenía una iglesia, sí, una sí, iglesia sí. que tenía sus pinturas, todavía se alcanzaban a ver su pintura original. Sí, wow. Sí, no eh, puede, eso, están ocultos ahí en, en, ¿dónde, es, ¿Dónde es Mérida? ¿Eso es Yucatán? Es, es en Quintana Roo Es por Felipe Carrillo Puerto Casi un poquito más adelante, tío eh, Ah, eso ya es, Tio Tio es, Suco, es. Sí, ándale, realmente ahí Nadie ha ido a grabar que Yo sepa, solamente yo y unos amigos Que, que he llevado Son los únicos que, que hemos grabado ahí Y de hecho el guía nos, nos ha comentado No, de hecho nadie ha grabado Son los primeros que van a grabar el, el pueblo y cuando nosotros entramos, sí, todavía estaban abriendo brechas, brechas para poder llegar al pueblo. Y la verdad ah, está muy, muy padre. Ya recuerdo que había todavía unas paredes y que había como una iglesia también, ¿no? Sí, había, había una iglesia, tenía un... Lo más llamativo es que tiene un, un cenote, un cenote muy grande. Y cuentan que cuando hubo la guerra de castas, ahí lo tiraron este, de los mayas la, una campana de oro. Se dice que hasta ahorita en la actualidad está en, en el cenote aunque comentan que ya han venido, este, de, creo que son arqueólogos, ¿no? Esos que se sumergen a, al cenote. Ajá, sí, sí. Y Gracias. se suponen, cuentan que tal vez ya se lo llevaron ellos, ellos mismos, porque en una ocasión llegaron y no dijeron ni adiós. Entonces dicen que puede ser que ya se hayan llevado la, la campana de oro del cenote. Dice Claude, fans de Gerald, demuestren por qué están en, en la comunidad, e ignoren el hate, pero tú no tienes hate o sí, Gerald. Eh, no, no tengo mucho, de vez en cuando entra uno que otro ahí, pero lo ignoramos, ¿no? es normal es normal en esto que hacemos, entonces lo, lo ignoramos, pero no, no es mucho o sea, no uno que otro que de repente ahí se, se altera, pero pues, nada Entonces empezaste a hacer tu urbex en Cancún eh, ¿Cuándo fue cuando empezaste a hacerlo ya de noche, después de que el cubo eh, te enseñó? ¿Cuál fue la primera locación que hiciste de noche? De noche entramos. ¿dónde llevamos? No, no me acuerdo dónde lo llevamos en esa ocasión. Creo que fue al hospital general. Al hospital general. Fue ahí cuando, cuando comenzamos a a grabar. y empecé a transmitir en Instagram. Y ya de noche, pues empecé aquí. Con unas. este de. no me acuerdo muy bien pero era monte igual, era monte, creo que era la de los alushis, la pirámide de los alushis y todo eso. Ok. Que comienza a transmitir. Sí. Eh, comienzas a, a realizar este tipo de cosas, te empieza a gustar, le, le entiendes, empiezas a meterte ya al, a los nombres de personas que están haciendo urbex y que están haciendo urbex paranormal. ¿Tú cómo te consideraste en un principio o te sigues considerando solamente como urbex o, o Urbex paranormal. Me considero Urbex. En un tiempo intenté meterme al Urbex paranormal, como lo llaman ahora, porque uh -huh. dicen que está ligado ya a los dos. Uh -huh. eh, conseguimos equipo, nos dieron equipo paranormal, que el Spirit Box, este, el Kinect, y sensores, la malla, todo eso, ¿no? Pero pues no, lo mismo, me di cuenta que no realmente no, no es lo mío lo lo paranormal, por más que intenté, intenté, me desesperaba mucho en, en, en tratar de, que, pues, pues de captar algo, ¿no? de que pasara algo, y yo sé más de estarme, de estarme moviendo, pero hay algo que nos caracteriza mucho, que pues, las personas que nos ven lo saben, que mayormente nosotros hacemos urbes, somos más de arriesgarnos, meternos a lugares pesados, de, pues, de gente pesada, pero en unos que otros likes eh, nos sorprenden porque sí hemos captado cosas, cosas raras, no, no siempre, es muy raro que, que captemos una psicofonía o que grabemos algo raro durante una transmisión, es muy raro y eso es lo que a las personas les gusta, creo, del canal, porque ellos mismos dicen, eh, Yera no es paranormal, lo paranormal busca Yera, porque sin querer eh, grabamos cosas así, nosotros ni en cuenta, nosotros ni en cuenta, es el chat que a veces ellos están diciendo, ¿se escuchó algo?, ¿se escuchó algo?, y ya cuando acabo la transmisión es cuando ya yo checo los minutos y realmente sí, pues hemos grabado cosas raras, cosas raras, mayormente psicofonías. Sí, y es que es difícil encontrar algo paranormal muy ¿no? difícil. en las exploraciones, ¿verdad? O sea sí, hay, es muy difícil, la, ¿no? La gente a veces con otros exploradores paranormales que ya se pasaron de listos, o se piensa uh -huh. que en verdad hay gritos, que salen brujas corriendo, que echan que los duendes, que hombres lobo, y el demonio carcajeándose, niñas llorando, mujeres que este, se lamentan, ¿no? ¿Verdad? O sea, tú te has metido muchos lugares, ¿sabes cuántos lugares te has metido? ¿Has llevado la cuenta? Mm, no he llevado la cuenta, pero me he metido a varios, de hecho, he ido a lugares donde dicen que aparecen brujas, cosas así, hasta el momento, en todo este tiempo que llevo haciendo lives y urbe, que son como dos años, creo, más o menos, hasta sí. ahorita no me he topado una bruja O sea, o un brujo es Tal vez es. porque en Cancún no hay, no sé no, no se ve todo eso Por eso es lo, es lo que digo, ¿no? O sea De tantos lugares que te has metido Y no has encontrado Como las otras personas Que cada, cada día Se encuentran una infinidad de demonios Y fantasmas, es decir, o tú tienes Muy mala suerte O ellos están malditos y les, Los persiguen los fantasmas perdón eh, A ellos los, les, los persiguen los fantasmas. Yo digo, pues, en este caso eres más honesto, ¿no? Porque no vas a, fi, a fingir cosas. No, no. Eh, yo siempre he dicho, nosotros grabamos, eh, nos aventuramos y grabamos lo que hay. Lo que grabamos es lo que hay. No estamos enfocados en el tema paranormal. Simplemente es exploración. Nos aventuramos, ¿no? Como que cotorreamos eh, en transmisión. Pero... Que estemos ahí en busca de lo paranormal, no. Repito, es de vez en cuando muy rara la vez que grabemos algo eh, paranormal, se podría decir. Cuando ya estabas eh, tras, eh, haciendo estos videos que después del cubo, todavía seguías trabajando en cine, en Cinemex, en Cinemex en Cinépolis. En Cinépolis, todavía continuaba trabajando en Cinépolis. Todavía continuabas sí. trabajando. Eh, ya empezaste a hacer eh, en vivos. ¿Después de esto de, de Cubo o seguías haciendo videos? Seguía haciendo videos, pero no tardó ni un mes que empecé a hacer mi, mi primera transmisión. Y de ahí fue puro live, puro live, pura transmisión en vivo. Ahorita. Ahorita. ¿Solamente en YouTube? Solamente en YouTube, eh, en, un poquito en Facebook y anduvimos mucho tiempo en TikTok, que ahí la andábamos rompiendo chido, pero... Nos reportaban a cada rato y bajó, o sea, ya de plano no. Sí, no, a mí me pasó lo mismo, no, no te preocupes por eso, hay que abrir otros TikToks. Entonces empezaste sí. ya a hacer, eh, yo creo que obviamente por, por el, los ingresos y por el, el, lo complejo de irte a otros lugares, comenzaste a explorar solamente el área de Quintana Roo o de Cancún. ¿Me puedes decir cuáles son los cinco lugares más... Eh, Interesantes, aterradores, los mejores lugares que hayas grabado dentro de tu estado? Mi estado eh, es mm, Plaza 21. ¿Qué es eso? No, plaza 21 es. ¿Sí conoces la zona hotelera de Cancún, la zona de bares? Pues no, porque yo, yo no, no tengo mucho dinero, así que no he visitado Cancún. Bueno, las, <risa> para los que conocen la zona de bares, es la zona hotelera de Cancún. Zona de bares, entonces lo que es Bulldog, o sea, eh, Mandala, todos esos estaban ubicados antes en la entrada de Cancún, que era Plaza 21. Okay. Eh, había más de, pues, de 21 bares, creo, ahí. Era una plaza enorme, en vez de ser una plaza comercial, era una plaza de, de bares. Plaza 21, pues estaba controlado por, pues, por el cártel, ¿no? Y todo eso. Okay, okay. Llega el tiempo que deciden reubicar todos los bares a la zona hotelera de Cancún, y queda abandonada hasta la actualidad, Plaza 21. Okay. Pero es un lugar donde realmente se cuenta que, pues era controlado por ellos, ¿no? Y pasaron muchos hechos muy trágicos. De hecho, es un lugar muy enorme, muy grande, y se podría decir que intacto, porque tiene los muebles, tiene las botellas, o sea, tiene muchas cosas antiguas, Plaza 21. Aparte Oye, de ser muy grande, está intacto. ¿Y ahí no eh, te encontraste con alguien que estuviera eh, como de vagabundo y que se haya metido al lugar, se metan al lugar a, de noche, a pasar la noche? No, en Plaza 21 no, porque lo cuidan, lo cuidan, hay que pedir permiso. Lo que, sí, lo que sí me topé fue algo raro, que fue mi primera experiencia paranormal, se podría decir, sí, que sí, y era de día, se estaba, se estaba, se abrió una puerta y se cerró, se abrió y se cerró. Estaban sí. pasando cosas raras que a base de eso yo pensé que era un, un, un vagabundo, o sea, una persona que entró, Uh -huh. y yo prendí un live, mi primer live en Facebook y, y comencé a transmitir en vivo y en vivo grabamos como la puerta pues se abre y se cierra y andamos buscando explicación ¿no? pues de la ventana, ¿no? pues si sí, hay algo donde filtra aire y no, no había nada fue algo muy raro que sí, que sí nos pasó en esa ocasión y no buscamos ¿Ese, explicación ¿Ese Plaza 21 lo han explorado otros, otros urbex? Eh, muy pocos, realmente conocidos no, mayormente todos bueno, los que vienen a Cancún me los llevo a, a, al hospital, pero okay. Plaza 21 casi, casi nadie ha ido okay. de hecho no al, muy conocido no no, no, no. un muy lugar poco. grande, abandonado Plaza 21, ¿cuál es el otro? dijimos cinco vamos a ver cuál es el otro Plaza 21 sería el hospital eh, abandonado de de Cancún, aunque ahorita pues ya se llevaron todo, antes estaba muy intacto, tenía todo, todo, todo. Y me contabas que había camillas, ¿no? Y cosas habían así. Camillas, de... Habían camillas, eh, habían frascos con no o sea, estaba todo como si era un hospital que lo abrieron y cerraron, y dejaron todo intacto. Dejaron todo intacto, me decías que había como máquinas y todo esto de... Todo que lo que se usa en un hospital, ahí está, y no, lo no. más curioso de ese hospital, o sea, lo más llamativo es que, pues, era el, el grado de querer cerrar el hospital, llevarse nada más a los pacientes y tomarse la foto en el hospital nuevo, ¿no? O sea, ya abrimos el nuevo. Que olvidaron un cuerpo en, en la morgue. ¿En serio? ¿En ese hospital ¿En olvidaron ese un hospital? cuerpo? Olvidaron un cuerpo en la morgue que los guardias que se quedaron cuidando ya el sitio, pues, sentían el olor. Sí, Abre también. la morgue y se percatan que había un cuerpo. De hecho... Ya ahorita ya se puede ingresar, no tiene mucho a la morgue y se ve todo lo, de, lo del cuerpo que se descompuso ahí en el, en el suelo. Todavía está la evidencia de, de que el cuerpo se estaba, estaba descompuesto allá en el suelo. Ya hablaron del hospital nuevo y ya este, se lo llevaron. Pero lo olvidaron porque nadie lo, lo reclamó, nadie reclamó. Claro. Oye, qué historia, ¿no? Cómo es de que se sí. les haya olvidado un, un cuerpo ahí en la morgue. Entonces, no, déjate, déjate de eso, nos contaron muchas cosas del hospital. Eh, bueno, en la, cuando entregaban los cuerpos a los familiares, a veces se iba sin un dedo, sin una oreja, porque los ratones entraban a, a, a comerse. A comérselos. Sí, son cosas muy, a veces que muy turbias que, que pasaban ahí. Entonces, ¿tú ¿tuviste la oportunidad de entrar a ese hospital cuando todavía tenía todos los elementos? Cuando todavía estaba intacto. Cuando estaba casi recién cerrado, tuve la oportunidad de, de, de entrar al sitio y grabarlo todo. ¿Cómo te enteraste de ese hospital y cómo decidiste y cómo entraste al lugar? ¿Cómo fue? Eh, buscando lugares abandonados y, y comenzándolos a subir, pues ya las personas solitos, o sea, solitas las personas comenzaban, oye, y era, eh, ve al hospital abandonado. Ya lo, lo abandonaron hace unos meses. Trata de entrar. O sea, así fue como yo me enteré del hospital y fue que ya busqué el acceso y pude ingresar a, a grabar el sitio, una experiencia muy padre la verdad, no, no he entrado a otro lugar como ese hospital eh, de intacto y ahora sí que tétrico que estaba el, el sitio, ahorita ya no tiene nada sí, Oye, pero, pero tuviste que pagarle a, a, los, este, a los que cuidaban ahí, sí, mayormente sí, bueno de hecho sí siempre los que cuidan son los que nos han dejado ingresar al, al sitio, porque es un lugar que cuidan todavía, hasta la actualidad de hecho ya las lo siguen cuidando todavía. Lo siguen cuidando, eh, lo siguen cuidando todavía. Bueno, los guardias que cuidan ahorita ya no entran porque está todo destrozado. Entran a, a ya a buscar las pocas este fierro que tiene el hospital sí. y ellos pues, no se arriesgan porque hasta la actualidad han este de pues bueno ya sabes no picado a personas allá adentro, ha habido riñas. De hecho yo he grabado en vivo ¿no? Me he mandado las fotos charcos De, pues, de sangre que hay En el hospital de porque que hasta gente, ahorita... De que se mete gente ahí a. Sí, se mete gente Hay gente que entra a dormir y hay otros que entran A, a robar, ¿no? Y pues a la gente Que está durmiendo creo que los molestan Se pelean entre ellos y, y se pican Entre ellos no, pues Está bien peligroso entonces ese sitio Sí, el hospital está muy peligroso eh, porque cualquiera puede entrar, realmente está, está abierto, y los guardias no entran ellos lo dicen, nosotros no entramos, solo cuidamos este aparato que está aquí y es todo hasta los mismos guardias nos han intentado asaltar, nos han contado no puede ser sé sí, claro, a, a ese hospital se hizo, se hizo famoso, ¿tú crees que tú fuiste el primero en explorar ese hospital? Eh, que yo sepa, sí que yo sepa, sí, fui uno de los primeros en, en al hospital, que yo me acuerde, de hecho wow. pues mayormente yo he explorado casi todo, todo Cancún, por primera vez se podría decir. wow oye, vez. entonces podemos ver esa transmisión, es transmisión o video del... Ese de los... es el video, es video. Es video, y está dentro de tu canal. Sí, está en mi canal. Y ahí está... se van a ver todos los aparatos, todo lo que todo, había... Detectado. Todo lo que estaba allá adentro intacto, camillas, todo... Sí, yo, yo me acuerdo que me aventaba unos videos tuyos, pero ese, por ejemplo, no lo no lo he visto y suena bien interesante como para sabadito de, de Soy Gerald y de ver los los, los lugares más, este, que, que te significaron más o misteriosos o peligrosos y demás. Ese se me antojó como para el sábado en la tarde empezarlo desde las seis, porque ¿cuánto dura el video? Como dos horas. No, es que era, era cuando grababa videos y editaba, entonces no tardaban tanto. Tardaba, tardaba, ah, pues. Máximo bien. 20 minutos, tal vez. Ese es tarda como 20 minutos. No bueno, y, y volviste a ir a ese hospital varias veces. He seguido yendo, transmitiendo cuando llevo a alguien. Ahorita que ya se pudo abrir la morgue, pues fui a la morgue a transmitir y cositas así. Hemos ido a hacer este de live paranormal. Eh, igual hicimos transmisión simultánea logré conectar cámaras de mis amigos a un, a un mismo live, Ajá. y ya, en una misma transmisión, cámara 1, cambiamos de cámara 2, o se veían las cuatro cámaras, tres perdón, y así, es por eso que he estado regresando ahí. Sí, pero obviamente cada que va está más destruido, y en esas últimas veces que has ido, no has encontrado gente que esté ahí, que haya sido peligroso, Sí, nos hemos topado eh, personas, de hecho lo hemos grabado en vivo, personas que están ahí, que nos quieren hacer daño, personas que nos ven eh, y salen corriendo y los grabamos, como se saltan desde el techo y se, y se lanzan, descalos entre los vidrios. No, pues, sí, hemos, hemos grabado cada vez, cada vez que vamos a un lugar y regresamos de nuevo. O sea, por el simple hecho de, regla, de regresar No significa que, ah, pues ya es un, Una locación repetida, ¿no? O sea, todo puede pasar en un lugar abandonado te Puedes topar personas, gente uh -huh. adentro Que te quieran asaltar adentro O sea, todo cambia Todo cambia cada vez cuando va a una locación No, hombre, entonces ese es otro de los Lugares más importantes E interesantes que has explorado Vamos por el tercero A ver, cuéntanos, ¿cuál sería el tercero? El tercero Pareciera que no, pero es el cementerio de, de Cancún El sí. primer cementerio de Cancún Que ahorita pues, ya está saturado ya, ¿no? no entierran a nadie, ya hay uno nuevo Van a decir, pero ¿por qué el cementerio? Uh -huh. Porque ese cementerio, las veces que yo fui Yo no conocía nada de brujería, santería, todo eso Entonces, al estar explorando el cementerio Nos hemos topado con un montón de brujería O sea, es, es como una cuna de brujería ese lugar, incluso he llevado a otro a otro youtuber eh, que estaba en Badaú y él me dijo, no, yo he visitado varios cementerios pero nunca como, como este que era, está lleno, lleno o sea, tú vas a una no. tumba te asomas y está lleno de, de brujería, y brujería de diferente tipo que dices, no manches o sea como hay gente que puede hacer esto esto, lo otro, o sea, son, son muchas cosas eh, llamativas de, de lo que tiene ese cementerio, por lo cual a mí me gusta a mí no me gusta entrar a cementerios, la verdad si entro es para abrir brujería, para buscar brujería. Sí, ese sería el tercero. Ese sería es el tercero, sí, se escucha interesante, porque como mencionas, hay de diferentes tipos de brujería, para amarres, para daño, hay hemos, algunos... Hemos topado con personas que le hacen este, brujerías, o sea, para que no se embarace. nos hemos encontrado para los hombres, para que no tengan una... Pues erección, se podría decir, ¿no? O sea, un montón. ¿También hay brujería para que un hombre no tenga erección? Sí. O sea, hay, hay, un, hay un sinfín de cosas que tú dices, no manches, o sea, yo ni conocía todo esto. ¿Y no encontraron así como calzones? Eh, un montón, y mayormente <risa> boxer de hombres. ¿Sí? A los hombres, no sé qué les hacen con sus boxers, pero se ve que están manchados de, de manchados ¿no? No, y no, no sé qué pero mayormente es lo que encontramos boxer de hombres no sé qué les harán la verdad pero sí y, y fotografías también obviamente ah fotografías un, un montón de hecho hasta en vivo hemos marcado contactado a, la, a las personas que hemos que hemos encontrado y les avisamos no pues encontramos esto con tu nombre una vez solamente en vivo nos tocó que estábamos ahí metidos y llegó una persona en moto Ajá. y aventó su brujería. Creo que más tardó en hacerlo que en que la avienta y nosotros lo abrimos. Lo abrieron. Es, es lo más curioso que nos ha pasado buscando brujería. Dice ya a mí que eso fue cuando hallaron un nepe. ¿Es real? Sí. Uno, uno negro, sí. ¿Encontraron uno vibrador? Sí, uno... Sí, uno bueno, ¿para qué especificar? Pues, sí. No, hombre. Dice que, que tus transmisiones tienen de todo: que risa, que misterio, que miedo, que ataques. Es lo que nos caracteriza a nosotros, porque hay, podemos estar en momentos de risa y momentos de miedo. O sea, todo cambia. Podemos estarnos riendo, como la última ocasión que nos pasó no tiene mucho. Estamos terminando el live. Y estábamos riendo, ¿no? Cada quien con mis amigos terminando y todo. Y nos llegan personas armadas en vivo. Se ve cómo llegan, fun, fun. Y pues ahí nos, nos querían quebrar. Nos estaban confundiendo, pues. ¿Eso en el, en el panteón? Eh, no, ese es en, en otro. Eso de hace como dos semanas, creo, o menos. Eso, eso, eso hace dos semanas. A ver, cuéntame sí. eso antes de que me cuentes otra de las locaciones de Cancún. Cuéntame eso que te sucedió, en dónde fue, cómo sucedió... ¿Qué pasó? ¿No te dio miedo? ¿Yo te vio tan tranquilo? ¿No podría yo Estar tan tranquilo en esas situaciones? A ver, cuéntame eh, Pues hace más o menos como dos semanas Entramos a una calle donde tiran Restos humanos sí. por, por los cárteles Que es donde mayormente entramos Aquí en Cancún hay muchas calles activas eh, Montes, brechas, donde Van y, y dejan o entonces todo eso, ¿no? Sí. Entonces mayormente así entramos Y entramos ese día a esa a Esa calle, salimos Fuimos a, a grabar una ejecución que, que, que hubo cerca de, de la locación donde estábamos y regresamos al carro. Y cuando regresamos, pues estamos terminando todos en, en, en el auto, pero estamos en el monte, ¿no? En un periférico. Y ya pues se ve cómo pasa un Jetta, un Jetta blanco. Y retrocede y nos cierra el paso rápidamente. Y se bajan hombres, hombres armados y nos bueno. dicen, a ver... A Chile, compas, alguien se acaba de quebrar a un, a un compa. Dice, ¿Quién de ustedes fue? No. Y ya le dice, no, es que estamos grabando nosotros, no, no, nada que ver. No, no, no, ¿quién fue? Que no sé qué. De hecho, tengo el video, no sé si quieres que te lo mande. ¿verdad? No sé si no, quieras no, sí, ver. Sí, lo quiero ver, claro que lo quiero ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Cómo se zafaron de esa? Pues ellos se dieron cuenta que estamos transmitiendo. Ellos se dieron cuenta que estamos transmitiendo y, y nada más nos dijeron, bueno, nada más no me grabes, no me estén grabando y ya nos insultetearon y agarraron, y con los demás se fueron. O sea, pero, ¿son, ¿son del cártel, son narcos? Son gente del cártel, pero era por lo mismo, porque habían eh, ejecutado a una persona eh, hace uno, unos minutitos, entonces no, claro, nos claro. ven a todos nosotros de negro, porque siempre andamos de negro, siempre pues, vamos de negro a la superación, en un carro negro, por y con motos, obviamente no, nos confundieron, se dieron cuenta que no éramos nosotros, y ya pues sí, se fueron. Pero qué tal si llegan sin preguntar, o sea, si los ven así también como sospechosos, pueden llegar y balasearlos... De hecho, sí, hoy se lo mostré a un amigo reportero con el que andaba hace un rato y se lo mostré porque no, no se lo había comentado y me dice, no, man, te salvaste, güey, porque tú sabes cómo está el pedo aquí, me dice. Ellos no preguntan, ellos te levantan y llaman. Claro. Pero claro. pues no sé si fue por las transmisiones, le decimos, no, estamos grabando, estamos en vivo. Pues ya como que se dieron cuenta que realmente no éramos nosotros y éramos como cuatro que estábamos en vivo y no les dijo, qué chingas están eh, grabando aquí compa no, no les dijo, no oh, sé sí? no, no, de hecho no, no, dijeron eso ellos iban a lo que iban, estaban más enfocados en buscar creo a las personas porque se ve creo que era un familiar de ellos, alguien cercano porque sí, o sea ellos, de, de hecho iban con una tablet en el live se ve como hay un chavo que está con una tablet así como que ya tenían las características, no sé y ya agarraron y se fueron con las mismas hombre, y no te dio miedo Gerald? pues de hecho a mí no, no tiene mucho, fue que me chocaron y yo estaba dentro del auto y donde estaba dentro no podía abrir la puerta yo estaba encerrado en el auto todos estaban afuera, y mi hermano fue el que dice, el corre, corre pero pues yo se ve como estoy en mi labio, así como corro, no puedo abrir la puerta y ya las personas estaban casi al lado de mí Sí pero, me dio miedo no chingues, es que eso es buscar como arriesgando la vida todos los días eh, pues eso es lo que nos caracteriza a nosotros, y muchos van a de decir que, que estamos locos y todo, pero pues eso es lo que nos caracteriza a mí y a mis amigos en lo que hacemos, meternos a lugares eh, pesados, y mucha gente dice, ah, es feo que no sé qué, pero la gente que nos sigue ya de tiempo, yo les muestro, miren, vamos a entrar a este camino, y les saco las notas, e incluso so, eh, somos de que nos para mucho el ejército, la marina, los policías, y ellos mismos dicen en vivo, pues ahí lo único que vas a encontrar es que lo levanten, ahí lo único que vas a encontrar son cuerpos, ¿verdad? los mismos eh, elementos policiacos que nos hemos topado, pues han hecho ver que realmente donde vamos a entrar está feo, y las notas periodísticas que les he mostrado en, lo, en los en vivo. realmente si nos metemos a lugares feos, y creo que eso es lo que nos ha pues, ayudado igual a ir creciendo un poco. ¿Cómo se llama ese video para que la gente lo busque? Ese está en, en cañonan a mis amigos en vivo, gente armada. En cañonan en vivo a mis amigos. Ándale, gente armada. No pues es sí. tan cabrón. Podrías haberle puesto un montón de títulos, este, porque pues, es real, o sea si sí, sí, sí. a hacer eso. Entonces sí. ya tenemos otro para para verlo. Este sí va a durar como dos horas, ¿verdad? ese, ahorita lo que he estado haciendo es, como yo platico cuando empiezo, saludo, los leo, o sea, en la comunidad, uh -huh. y ya después exploro, eso es lo que hago, termino el live, recorto, ya ves que da esa opción YouTube, ah, recorto okay. y solo dejo el urbex, y a veces tarda una hora, una hora veinte el urbex. Ah, ok, y recortas la parte de la plática. Ajá, recorto la plática y solo dejo la exploración. Ok, sí. muy bien, entonces vamos con el tercer lugar en... en en Cancún en Quintana Roo de este lugar Quintana lugares, Roo ah, el tercer cuarto, serie, el cuarto, ¿cuarto o cuarto, cuarto el, cuarto, ¿no? el tercero cuarto. fue el cementerio el cuarto cuarto eh, que había acorralado en una casa de, de dice de, de perdóname, sí. perdóname que te interrumpa dice Heriberto Flores ponlo pues sí lo podemos poner tantito no nos vas tú estás aquí nos vas a dar permiso sí, adelante <risa> vamos a buscarlo porque si la gente dice, pues ponlo pues sí es cierto, Porque no tengo miedo al copyright si aquí tenemos al dueño del video a ver, vamos a verlo dice eh, encontramos restos humanos comimos carne de un muerto eh, no, es, cierto, es... Eh, <risa> <risa> ¿No es, el... es el mío es el resto <risa> de canal? <risa> no Sofilia, Termina mal No, no es ese el tuyo No A, a ver déjame buscar entonces Dice extraño hombre nos vigila eh, so Encontramos restos humanos Se <risa> pues encuentran puras cosas horribles Me dijeron que no regresara a esta casa Hotel abandonada nos salen enormes cocodrilos Ah que la chingamos O sea está cabrón lo que te Ese es cocodrilo fue puede antier Un cocodrilo <risa> pero enorme oh, manches <risa> A ver, me piden ayuda, se note, hombres en moto los amenazan. ¿Ese hombres en moto los amenazan? Sí, nos metimos a una a una calle donde alrededores de pandillas. Ah, pero ese vacas. no es entonces. No, es hombres armados agarran a mis amigos. Solo extermina mal. Es de hace ah. dos semanas, dice. Hombres armados, armados agarran a mis amigos. Ok, ya. Yeah. Yo estaba viendo el de. A ver, vamos a ver acabaron muchas muchos policías, mucho... A ver, voy a ponerlo, voy a compartir la pantalla. Vamos uh -huh. a poder compartir pantalla. Compartir pantalla. Vamos a ventana, a pestaña, a hombres armados. Compartir. Y pues lo vamos a hacer así. ¿Y en qué minuto le pongo? Es el minuto... Mmm, espérame tantito... Minuto. Minuto, minuto. ¿Alguien en el chat que esté por ahí que me ayude? A ver, yo estoy viendo. Eh, a ver, voy a ponerlo ahí. Hasta allá a la derecha. Minuto. Minuto 44 50 ah. 44.50, ok, 44, casi al final. Sí, es que ya íbamos a terminar, o sea, realmente ya íbamos a terminar, yo me estaba despidiendo. Ok, ok, vamos a, a Rusilo, vamos a escucharlo y verlo. Uf, a tiempo, sí, de hecho ya estaban ahí, ya estaban avisando que ya llegamos, y, y que todo, ya aparecieron los dueños, y ya todo, bien, todo en orden, se estaban cuidando, pues sí, nos, nos, nos, nos hubiéramos quedado, bueno, estaban cuidando... Ahí todavía no pasa la, la, la, la, A la ver. Que, que minuto va? la, en el va? el minuto. Este, 45. No importante que los y les cuida las motos. Minuto 45. Sí, Ana. Mira, sí, estoy comentando. A ver. Ahí está. No, no, no. Minuto 48, 16. Ah, 48, 16. Estaba, bueno, sí, está bueno el chisme. También. Y les digo una cosa. ¿Qué hora es? No sé qué hora sea. Y te Pero mandé si otro seguimos, tu guardo, se se ¡Oye, Chava. Ah. Estábamos hablando de que íbamos a hacer la nota, Y si fuimos la nota, Fuimos la nota y tiene razón, ¿eh? Tiene razón. Marisol Figueroa, saluditos Pero pues bueno, amigos. Hoy hubo Urbex, hubo Noticias, hubo. ¿Seguro? Seguro. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Seguro? iban a chingar amigos. puta madre! A la vida. Esa parte fue la que yo grabé bien, porque estaba adentro, ¿Te ¿Te ok, okay. mandé a, a tu WhatsApp. Estoy diciendo a tu vamos, güey. La vámonos. Vámonos. Yo todo bien. Ah, y otro, otro video de tu amigo. Eh, ¿Te, lo ¿cómo te lo mandé al ¿Sí? WhatsApp. Es que en el WhatsApp no lo puedo ver porque estamos en vivo en mi otro sí. teléfono. Entonces sí. me lo puedes mandar a. No, no me lo puedes mandar. Mejor dime qué canal es. No. Si no, ajá, te digo el canal. Es Chris Rider Exploration. Ay, cabrón. Chris. Chris Rider Exploration. Reader Exploration. Ándale. Vale. Chris A ah, con doble Z. Ok. Y aquí lo vamos a encontrar como. Y Este, a ver, vamos a ver videos. Está como, casi no la contamos Hombres armados nos encañonan, él lo graba bien El Camino de la Niña Locación eh, que Se note, Camino ante peligro Algo raro está pasando, la Casa del Alcohol Casi no la contamos Muy bien, vamos a verlo, y el minuto lo mismo eh, Minuto 1.58 okay. Vamos a chingarse, mi compa. Tú tú no, no, no, no, no, no, no, Estamos grabando. Estamos grabando. Estamos grabando, eh. Con corto. Nada más no me estoy grabando a mí. De hecho, no, no se ve si se ve cuando pasa la camioneta y regresa y, y nos cierra el paso. Ah, ok. ¿Pongo antes? Ajá. esto antes? Ver,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 Ah sí ahí se ve el carro ahí se ve el carro sí ah perro No nombró se van a chingarse mi compa vamos vamos estamos grabando estamos grabando vamos grabando a nada más no me estés grabando a mí no no no vamos a seguir vale papi. Este que se asoma, a ese, a ese sí le apuntaron un arma, pero estaba del otro lado. Sí, sí, aquí ya se vio mejor porque se ve como el carro va avanzando por, por la calle y Exacto. ve que están ustedes, se detiene, se quedan viendo y después se, se les viene encima y se les, se les cierra y se bajan en chinga. O sea, todo fue muy rápido, o sea fue cuestión de, de segundos prácticamente. Oye, pero ustedes están en un, en un área que tampoco está como... Muy feo, sí, estaban ahí al lado de la carretera. Estamos al lado de la carretera, pero pues es un periférico, ya lo demás es puro monte. Hijo de su madre, o sea, sí está cabrón, porque... Y, y, y, y es que lo, los policías y patrullas que ves, es porque ahí atrás de, de la rotonda, es donde había pues, ejecutado una persona, entonces ellos andaban buscando a eso que acababan de ejecutar a, a, su, a su amigo, sí, y nosotros porque... fuimos a grabar ahí igual. ¿Minutos antes estaban con los policías ustedes? Sí, minutos antes nos, nos dijeron, porque ya agarramos, de, después del Urbex, como cada rato pasa cosas en Cancún, ejecutado y demás, entonces agarramos de, ah, mira, ya acaban de explorar, acaban de, de pasar esto en tal lado, y vamos y lo grabamos. Entonces eso fue lo que hicimos. Fuimos a, a grabar un, un asalto y de ahí un ejecutado, y ahí regresamos donde teníamos las motos, que era donde estábamos ahí y no, por eso ellos andaban buscando a, a estas personas que acaban de matar a su amigo o sea explorar en Cancún sí está cabrón o sea sí veo la que verdad es, sí está, está muy mucha mala no de esta, de este, pues de los cárteles sí está muy pesado no quiero hablar de más pero sí está muy pesado muy pesado, muy pesado. Eh, también cuenta por ahí eh, donde los encañonan también creo que con el cubo el cubo ese fue en Morelia. Morelia. Eso fue en Morelia. Eso fue en Morelia. Bueno, vamos ahorita a platicar eh, ese caso de Morelia también, porque también hay video y todo eso. Que también eh, la otra vez vi un TikTok y el TikTok no era ni tuyo ni del Cubo. Alguien más lo subió y tenía chingo de miles de vistas. Y dije, ¿quiénes sí. son? ¿quiénes son? Y empecé a ver los comentarios y decían que eras tú. Y dije, sí. ah, es que retomaron, después de un año retomaron el video en Face y lo hicieron Ajá. viral y de ahí en TikTok otra vez exactamente. O sea, después de un año apenas ahorita hace como un mes creo que lo hicieron viral otra vez es, exactamente, bueno sí. vamos a, al cuarto lugar en, eh, de, de lugar interesante aterrador o que te haya gustado ahí en, en Quintana sí. Roo interesante sería el de Gula es, del... es una persona que encontramos en un, en un hotel que era igual de un, de un capo, pero pues ya le, le dieron los contrarios, le tendieron una trampa para rescatar a su familia y lo acribillaron. Ok. Y ahí okay. estacionaban personas, secuestraban. Entonces, en que muera esta persona, queda abandonado el hotel. Pero en este hotel han, han habido pues, muchos asesinatos. De, de hecho, no tiene mucho, de que luego te comparto la foto, encontraron un, un cuerpo de una persona que. Nosotros grabamos todo, desde el principio del hotel se vio que forcejeó con alguien, y hasta arriba, hasta el al techo lo llevaron y ahí lo terminaron de... Porque está todo lleno de sangre, se han picado las escaleras. O sea, los lo picaron lo Sí, apoyaron. lo iban picando, iban forcejeando y hasta el techo fue que le terminaron de dar en la cara, así con, con cristales y cosas así. Entonces ahí fue donde encontramos a, una, a un personaje, una persona que de verdad este, a, a, es... Lo más raro que me ha tocado ver, él se hace llamar Gula, una persona que, que dice que hablar con los, con los demonios, okay, que deja que okay. se le meta el diablo. Y nos comienza a platicar muchas cosas, por ejemplo, de, de quién iba a ganar en Cancún la presidencia, que fue cierto, y muchas cosas raras que a todos nos sacó de, de onda por su manera de hablar. Tiene mucho conocimiento, y creo que era árabe, israelita, algo así. Era esta persona que vivía en ese lugar abandonado. Solo una, vez, solo una vez lo hemos encontrado, no lo hemos vuelto a topar. una vez más. Ok, Pero, y eso de, de la persona que acuchillaron ahí, eh, ¿fue antes o después de...? que tú, Fue después. Después. después. Fue después. Fue después. Y te digo, esta persona, no sé si lo, si lo quieras ver, y me gustaría saber tu opinión, porque sí, sí. habla de una manera rara y hace unos... Unos ruidos extraños. Estaría muy padre que tú lo cheques. La verdad sí, sí me encantaría que lo checaras ¿Cómo, y ¿cómo que lo nos gusta? dieras Ese a ver. YouTube mandó tres dólares. Dice: salúdame a mi compa el Gerald. Te quiere mucho, ¿eh, Gerald? <ríe> sí, YouTube. Saluditos, hermano. Un abrazo. Está como, mmm, a ver. Está como gula. Si pones Gula Soy Yera, ahí, ahí te sale. A ver, vamos. Gula Soy yera. ¿Eso cuándo sucedió? Eso fue hace como un mes, dos meses. Ah, tiene poco. Gula Soy Yera. Es que de verdad hizo muy raro que, no sé, me, me sacó de onda. Mm, a ver, lo encuentro. Dice... Es, es de hace tres meses. Grabamos posesión satánica en vivo. Ah, ok. Ah, yo le puse, hola, soy Gerald. Es Gula. ¿Cómo le puse, hola, soy Gerald. ¿Conoce a Gula? Soy Gerald. ¿Jamás se imaginó encontrar esto? ¿Sor? ¿Ese? ¿O buscando eh, a Gula? No, más, le, le, si le das más abajo, te sale. Grabamos Posición Satánica en vivo. Así no. así está. Gula está aquí en nuestro teléfono. Gula, el demonio, lo encontramos haciendo ritual. O sea, ay cabrón, nos sea, has se hizo tan famoso que hasta otros han ido? Se hizo tan famoso que otros fueron, pero no, realmente él no era. Solamente una vez lo hemos grabado y en tres meses nunca más no hemos vuelto a ver nadie. Pero muchos han ido a buscarlo porque sí se hizo muy, muy famoso en Cancún por todo lo que dijo e hizo. O sea, es algo muy raro de, de lo que me he topado en todo lo que está haciendo Urbex. ¿Estás viendo? No, no estás viendo. A ver, te voy a mostrar aquí para ver si me dices cuál es. Ok, estamos aquí. ¿Cuál es? ¿Conoce a Gulas o Gerald? No. No, más, más abajo, más abajo, más. Más, más abajo, más, más, más, más, más. Más abajo. Debe estar más abajo. Ahí. Grabamos ese, grabamos posesión satánica. Ok, ¿me dices qué minuto es? Sí, voy, lo estoy. Está en los comentarios, nomás déjalo, lo busco, a ver. César, Oxlack pone en videos y luego en búsqueda. Oxlack pone en videos y luego en búsqueda. Chochita <risas> Montalvo, es, es vieja. Esa que es, es vieja, Emea tiene como dos años. No sé de quién hable. Eh, Arre Guerrero, choca sus puños. Dice en otros canales sacan a Gula falso. O sea, tú, eh, tú ustedes lo encontraron, se hizo famoso y sí. fueron otros exploradores a quererlo grabar. Sí, pero no es él. Han, se han topado con otros, o sea, que no, no sí, es él. Y es que su manera de, de hablar, de dialogo, o sea, de platicar con uno es, es muy raro, o sea, es muy como muy de él, como muy propio. Sí. No sé si alguien en el chat me ayude. Tenga el, el minuto. A ver si hay... no. sé si anda en la moderación por acá a ver, vamos a ver, yo te ayudo aquí, voy a buscarlo, aquí yo creo que aquí se asoma ya, a ver, vamos a ver, ¿es por ahí? Sí, un poco más, no sé, si ande por acá, yo creo que es aquí, mira, es una parte donde se ve que está agachado, porque se agacha y comienza a decir cosas. Es ah. fácil. Él es. Aquí está entonces, mira. Él es gula. por favor. Que vaya saliendo vez. Ustedes están explorando el hotel, escuchan que ruidos y comienzan sí. a hablarle. Exacto. Patrulla, patrulla, patrulla, tome las luces. Ah, no. o sea, solo deja una, solo deja una. Ahí ya lo vio Ya no, yo valió gorro, Se quedó parada, wey. no pasa nada, no pasa nada. De hecho no hay no hay semáforo, wey. Bueno, yo miraba. Sí, güey, ya. Ya Sí. No pasa nada. Solo me el la luz sí. ahí. para que no nos vea la luz. Ahí Ya apagó su luz. Espera, espera. ¿Está Estoy buscando el minuto, ¿eh? Sí, sí, estamos viendo. Y es que yo ahí, A, ver, me voy a ahí, ahí veo que ya aparece, mira. Ahí va a aparecer ya, ahí va a aparecer. Ey, ey, ven, ven, ven. Ven, huele a cigarro. ¿Quién está fumando? Sí, no, tranquilo. No, ¿quién está fumando? Pregunto quién está Ay, fumando. No, nadie está fumando. ¿Tú estás fumando, Chris? No. Ah, entonces hay alguien acá fumando. ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo está carnal? A ver. No, no, no, no, tranquilos, ahí. No no hace nada más te ¿Todo bien? ¿Aquí vive, bro? Ya ah, no lo pondré. Ah, ok. Mira, no, es que estamos eh, grabando el lugar, no vamos a pasar Una allá. Una hora con tres y Vale, segundos. pero disculpa si, si interrumpimos. Una hora con tres, sí, con tres y diez no, segundos. O sea, pero aquí, por ejemplo, donde estamos viendo, ya lo encontraron. Ajá, ya lo encontramos, estamos hablando con él. Ajá. Y ahí nos comienza a contar muchas cosas. O sea, se ve que con, tiene mucho conocimiento de demonología, o sea, de demonios y todo eso. Y ya es ahí cuando nosotros le decimos: Pues si puedes hacer que se te meta el diablo, Satanás, pues, o sea, queremos verlo. En el 1 con 3 es cuando se le mete el diablo. Ajá, o sea, según él, eh, ah, se es poseído. Deja ah, que bueno. su cuerpo sea poseído. Vamos a ver un poquito sobre cómo es que empiezan a platicar. Y ahorita le pongo al 1-3, ¿va? Ok, va, va. Vamos a ver. La neta, la neta. La verdad, ¿qué te digo? ¿Cuántas personas son ahí? Ah, víctimas. Con... O sea que están aquí con ustedes. Pues, usted. pues vienen muchos veces. Por eso, ¿cuántos hay aquí ahorita ustedes? Ah, ni uno. ¿Ni uno? ¿Ni uno? La mayoría me vienen por respeto o bien. Ok. ¿De, <risa> ¿De cuántos pisos era el hotel? No, no, no, no, no. Creo que es de 5. Ok. La cuestión es que la razón por la cual que se Y tenía ahí como que las, las bases de las camas, ¿verdad? Sí, todavía tenía cosas ahí. En cuestión soy judío. Y es el pueblo de que tiene una historia muy bien con todos estos temas. De momento el nombre que tengo, cuando preguntaste dos años está hablando está hablando de legión que es sí. cuando se le mete el diablo a, se le mete la legión a un a un poseído y Jesús los expulsa ándale, sí está hablando de eso uh -huh. legión, mi la razón es muy simple porque son muchos es fácil compartirlo todo el problema va a ser lo que ustedes vayan a creer. Nadie se va a volver a esquizofrénico. Nadie va a tener el primer examen. El examen que les haga que va a salir perfectamente Pero cuando empieza a pasar el un tipo de abajo no aguantó Vamos a ponerle al, al 1-3. Estamos aquí. Uh -huh. es, sigue hablando. Pero, lo menos te lo Pero sí nos gustaría, ahorita que estamos aquí. Esa es la forma. Ah, ya le pidieron que se le meta al chamuco, ¿no? Ah, ¿dale, Charla, ahorita se puede A eso lo puedo hacer en cualquier momento y todo el día lo hago. Ahí más, ¿no? Le llamaron solo. Pero realmente ya lo viene todo el de eso. En el 1-3. el es es es es es Esto en la larga no va a solucionarse como la Son nuestros niños. ¿Qué, ¿Qué minuto va? Ya va a empezar, 1, 3. 1, 3 con 15 va. Uh -huh. Falta un poquito más. No, nada más ahí, déjale, ahí. Ok. Llámenos. que te va Sí. ¿Y esa, ¿Solamente es eso en esa o sigue haciéndolo? Solamente es esa parte, ya comienza... A decirnos unas cosas que pasaron después, que fue lo que nos sacó de onda. Ok. Cuando, su, cuando empezó, ¿no, mm -hmm. ¿no sentiste peor? De hecho, se sintió se horrible en el momento, todos nos erizamos. Sí. qué <risa> feo. Se ¿Siguieron, ¿Siguieron grabando? Porque la, la manera en cómo lo hace, o sea, no sé si toma aire o no sé qué hizo, pero después de hacer todo ese ruido, pues te habla muy calmado, muy normal, sin esfuerzo, sin, sin nada. Sí. Y, y luego después de eso nos pregunta ¿hay un carro abajo? Sí, hay un carro que era mío, que, pues, no sé cómo supo que estaba ahí Y después de eso nos dijo que iba, nos íbamos a topar con una persona que iba a estar medio alterada y sí, abajo casi le disparamos Bueno, aquí traemos un taser que se dispara a uh -huh. cinco metros, casi le damos a una, a una persona que nos, nos quería hacer algo ahí o sea son, son cosas que pasamos en ese momento con él y o sea, se tiene que ver todo el live para escucharlo, todo lo que dice, su manera de hablar y de claro. lo que habla de Cancún y lo que hace. Él nos, él nos cuenta ahí que este que él se dedica a ir a todas las locaciones abandonadas, que de hecho nos contó locaciones donde hemos ido nosotros e incluso no hemos ido y que él recolecta las, las energías, las almas o algo así eh, y los lleva a ese hotel. O sea, son muchas cosas que nos, que nos habló, que nos sacó de onda todo. ¡Guau! Wow, ¡Qué extraño eso, ¿no? ¿Y cómo es que se van de ese lugar? ¿Siguen explorando o de ahí ya se retiran y lo dejan ahí? Eh, nos retiramos, ya de ahí nos, nos retiramos porque lamentablemente ese día llevamos unos, unos muchachos menores de edad que querían vivir la experiencia uh -huh. y pues para su mala suerte le, le tocó eso, entonces decidimos irnos. No, hombre, si sí, sí estuvo grueso, ¿no? O sea, sí. que hubiera empezado violento, hubiera sido, pues, más aterrador. De hecho, más adelante como que se controla y hace un poquito lo mismo, pero se controla y nos dice que ya nos vayamos, que él no, que él no quiere hacer daño o algo así. O sea, son cosas raras que me ha tocado ver, que pareciera que es fake, que nosotros contratamos gente o algo, pero no, o sea, realmente es algo real que nos topamos en una locación. Ahí lo encontraron. Sí, ahí y de hecho las paredes tenía en las áreas donde se prende la luz, los sockets creo que se llaman, ¿Sí? ya están quitados, pero dentro tenía unas hojitas con símbolos en varias partes, y en las paredes igual, que era como su protección de él. Él lo había puesto. Uh -huh. Y lo de uh -huh. y después sucedió lo que acuchillaron a una persona ahí adentro, eso salió Exacto. en las noticias seguramente, tú lo viste en, noti en las noticias. Y a mí me mandaron luego, luego, oye, a veces que encontraron un, un cuerpo ahí donde encontraron una Gula, porque ya todos lo conocen como el lugar donde encontraron esa Gula. Sí. Y ya de ahí sí. fue que fuimos y grabamos toda, toda la escena, o sea, todo, hasta como que recreamos qué le pasó a la persona hasta arriba. Ah, fueron a, a ver cómo había quedado la escena y se ve todavía las manchas de sangre. Se ve todo, todo, toda la sangre, todo, la salpicaba desde el nivel 1 de recepción del hotel hasta el techo que fue donde la encontraron se ve que hubo un forcejeo, anduvo batallando y hasta arriba igual, porque está salpicado, así todo. Y esa persona no supieron quién era. Eh, no, hasta ahorita no. Oh, no. Al eh, parecer. Al parecer, suponemos algunos, no estamos muy seguros, que era uno que igual siempre nos topamos ahí. Uno que sí nos topamos ahí, que vivía, que era el que suponía violento pero no estamos muy, muy ciertos. A ese no lo hemos vuelto a ver, nadie lo ha vuelto a ver, entonces suponemos que ha de ser ¿Y qué tal si Gula mató a ese otro? Eh, podría ser, de hecho no tiene, no tiene mucho, cuando nosotros entramos al lugar nos contaron que ahí se colgó un hombre igual, de hecho estaba acordonado, había cintas de acordonamiento, porque claro. se había colgado. No está cabrón, a ti no te da miedo esas cosas, yo te veo muy tranquilo, eh, debo de ver esas transmisiones, sí te da miedo, pero en, en el momento, obviamente sí, te da miedo. Y te digo, nosotros cargamos con taser, que se disparan a 5 metros, que eso es lo que nos ha ayudado mucho, nos ha ayudado demasiado, porque aparte de que les damos y los electrocutamos, eh, pues hace un ruido como de escopeta, ¡pum! Entonces eso asusta, eso nos ha ayudado mucho. Y pues eso nos hace sentir como con un poco más con confianza en, la, en las locaciones, porque lo, lo cargamos y sí nos ha ayudado. Muy oh, interesante la, la historia de este gula. Y pues ya veo que hay varios otros videos que hiciste sobre él y otros sí. exploradores que fueron ahí. A, a... Sí, porque hemos, hemos regresado en otras ocasiones, cuando a veces está mal el clima, y no podemos estar en el monte por el clima. Sí. Pues vamos a ver si encontramos a Gula, pero nunca lo hemos vuelto a topar, nunca lo hemos topado otra vez. Bueno, muy bien, interesantísimo ese cuarto lugar de las exploraciones en Quintana Roo. ¿Y cuál sería el quinto? El quinto en Quintana Roo. Este, de, hay varios. Hay varios. Es que hay varios lugares, ya no sé cuál poner. <ríe> Una donde, donde. Voy a poner esta porque estaba solo. Okay. Yo, yo mayormente me di a conocer explorando solo los lugares en Cancún. Okay. Esta fui a la a la casa de un ruso. Un ruso que hasta la fecha está en, en la cárcel por tráfico de menores y todo eso. Entonces ahí yo entré a explorar y ahí llevan los cajeros automáticos que se roban, ahí los llevan a desvalijar. ahí Yo he grabado los pedazos con soplete que se ven cómo los han abierto ahí. Es una mansión con alberca en medio de, de, de la selva, a las afueras de Cancún. Y en una ocasión me tocó ir solo y me quedé encerrado. Llegaron camionetas, hubo como una reunión ahí, yo estaba solo, solo en ese lugar, dentro de la casa. Sí, y se escucha bien. cómo llegan camionetas, están dialogando, están hablando, y agarran pum pum y, y se van. Sí, sí. Siento yo que se lo pondría como quinto lugar porque son de mi locación donde he estado solo y me ha tocado pasar eso. Claro, porque si te descubren, quién sabe qué te hubieran hecho. Sí, sí, la verdad sí. Sí, porque realmente son locaciones eh, pesadas, son locaciones feas. Desde que veas que van a desvalijar carreros automáticos, pues realmente te da, uno se da cuenta del peligro de la locación en, en que... Claro, verdad y eso es lo que yo muestro, es lo que yo muestro porque muchos pueden decir Ay, pues acá no sé qué, pero yo trato de sacar las notas, saco de mostrarles para que la comunidad en el chat pues vea que donde estamos entrando realmente es peligroso, o sea, hay notas no es por mi voz o algo que yo estoy inventando es lo que tratamos de hacer y ya mi comunidad sabe que realmente a donde entramos, a los caminos son lugares activos, lugares pesados sí, claro, o sea, aún está muy feo porque está, <risa> está de miedo lo que tú haces y no hay necesidad de andar inventando fantasmas, o sea con los nervios de no. que te encuentras alguna persona, de la policía, de gente mala, de lugares donde han sucedido pues crímenes pues claro que está peligroso que está de nervios ahí por ahí decían que se habían acabado ya las uñas de, de los nervios que todos los días a las 10 de la noche haces tus transmisiones, todos los días todos los días, todos los días a las 10 de la noche estará todos eh, desde que empecé he tratado de no fallar, no fallar y ser constante todos los días. Creo o que, sea, recuerdo, es lo que nos ha ayudado. Hoy fallaste, entonces. Hoy fallé por estar aquí con <risa> No, <risa> no una, una disculpa a toda la gente. No, de, no, no. ¿no, no, no, no siempre nos entrevista. <risa> <risa> ok, bueno, todavía no acabado la entrevista. Hay muchas cosas que, que quiero saber. Entonces, esa sería la quinta locación sí, eh, de tantas que has explorado en Quintana Roo. ¿Cuándo fue que comenzaste a salir de Quintana Roo? ¿Cuándo qué, ya, ya habías avanzado, te, te generaban más superchats, por ejemplo, la gente te apoyaba más económicamente, que decidiste ya eh, hacer un viaje a otro lugar? Sí, eh, fue a base de los likes, que las personas comenzaron a mandar superchats, calcomanías y demás. Sí. Y fue eso que nos ayudó realmente eso pues, es una gran ayuda para todos nosotros verdad que sí ayuda verdad que es importantísimo es su si no Como no es... hacemos cosas interesantes sí o sea pues unos que tenemos no. pocas vistas pues sí pero no. este de, sí verdad, realmente sí ayuda ayuda demasiado el super chat para que sigamos generando más más contenido <ríe> fue fue a base de, de pues de los likes y del apoyo de las personas, que ya como que hubo un poco más de ingreso, porque antes yo invertía, se podría decir así, compraba de mi salario, de lo que ganaba en Cinépolis, pues yo pues yo, pues yo daba ahí, ¿no?, de mi, de mi propia bolsa. Y ya de los likes, pues ya salía y me ayudó a ir a Mérida, de Mérida comencé a ir a Monterrey, a Guadalajara, a Querétaro, o sea, varias partes hasta llegar a Colombia, incluso hemos llegado. Okay, Pero no es con no el apoyo... No te me adelantes, no te me adelantes. Entonces, el primer lugar que saliste fue entonces, a Yucatán, que es el que tiene ¿no? el sí. estado de al lado. Ándale. Ok. Y bueno, ¿Yucatán a dónde fuiste, por ejemplo? Yucatán, fuimos a la clínica de, de los abortos, como le llaman. Ah, ok, sí, se sí, conoce cerca de Jorge Moreno, ¿no? Cerca sí, de... ándale, la, la, la casa de las gemelas, algo así le llamaban. Eh otras casas, otras haciendas, pues, pueblo Misnebalán, no tiene mucho, fuimos al, al cementerio de Misnebalán igual, que no se había encontrado. Oye, pero ya en Mérida las, las cosas son muy livianas, ¿verdad? En Mérida... No en Mérida ya ajá, es, es todo muy tranquilo, es, es muy relax. A comparación de Cancún, sí. eh, Mérida es muy, muy tranquilo, ahí ya es como más paranormal, se podría decir, como más, más relax. Sí, yo lo que escuché ahorita contigo de cinco lugares nada más, de cinco lugares, tú transmites diario y de cinco lugares en Cancún, pues todo el peligro que hay y llegas a Mérida y es súper relax porque yo también he hecho algunas exploradores exploraciones en Mérida y es como súper tranquilo, sabes que va a llegar la policía si cualquier cosa y te va a defender o no, no hay ningún problema, no hay ni vagabundos creo ahí. Entonces, no, ahí no, nunca me he topado con uno de ahí en, en, en Mérida, la verdad. Sí, sí, okay. exactamente. Es donde tú estás en Quintana Roo, está cabrón, está verdaderamente cabrón. ¿Cómo es que llegas a Morelia y cómo es que te sucede esto en, en la transmisión? Eh, en Mérida llegamos eh, pues con Cubo, En Morelia. En Mérida llegamos con Cubo a a, okay. a grabar, y de ahí sí. fue que pues hago un tour con él. Fuimos a, a, a varias partes del lugar. Fue cuando me despidieron del cine. Entonces agarré todo mi finiquito que me dieron y pues lo usé para salir de viaje con él. Ahora sí que me arriesgué, se podría decir, ¿no? todo mi, mi guardadito, pues vámonos de tour, que fue lo que igual me ayudó a, a crecer mucho. Y fue cuando llegamos a, a Morelia. Fue que llegamos a Morelia y yo como vivo en Cancún, es un lugar plano, mi sueño siempre fue explorar un cerro, una montaña. Sí. Entonces en Morelia pues está lleno de, de cerros, de, de montañas Y yo le decía a él, y le decía a la comunidad Quiero un cerro, quiero una montaña Y todos, no, tan loco, no sabes lo que pides, que no sé qué Y pues en una de esas, pues los convence a todos Y nos vamos a un cerro Y ya fue que nos salen unas, unas personas que cuando nos comienzan a corretear A perseguir, pues nos agarran En okay. En Morelia, pero fue en el cerro en, en un cerro de Morelia A las afueras de Morelia ¿Ibas con el cubo? Con el cubo, sí ¿Y por qué decidieron ir al cerro? ¿Había un, algo interesante ahí? ¿Porque tiraban cuerpos? No, era realmente eh, No teníamos nada que hacer este, de, Para explorar Y pues de ahí pues salió lo de Querer yo explorar un cerro Simplemente nos aventuramos al cerro ah, A explorar, pero, a explorar vamos, el cerro Vamos al pinche cerro ándale exacto, fue, fue algo de, de así Me acuerdo que pasaban cosas por ahí O sea, pero no, no me acuerdo muy bien Qué era lo que pasaba en, en una parte de, Del puentecito de, del cerro Que pues era un poco llamativo Y fue que decidimos ir a, a, a ese cerro Según era tranquilo Pero pues ya ves lo que lo Y es que donde aparecieron unas personas Déjame mandar un saludo a Erika Álvarez Que nos mandó 5 dólares Dice, Urbex al extremo, diferentes locaciones Pero es la misma adrenalina que terminamos con taquicardia junto con él pero aquí estamos apoyándolo, gracias cerca Álvarez, gracias por ese super chat, y entonces vamos a ver esa parte de, de, de la exploración de Morelia en el cerro, que pensaron que nada más iban pues, a explorar, a ver qué había y que le salen con una cosa de, de miedo ¿los hincaron? Sí, nos, nos hincaron, nos interrogaron ¿qué estábamos haciendo? Este, pues nos agarraron no, o sea, no. realmente agarraron a, a, al cubo y yo tuve que regresar <risa> o sea, nos agarraron a los dos al final de cuentas o sea al, al cubo lo agarraron tuviste chingama este güey ya lo agarraron <risa> y pues tuviste que entregarte también sí. no pensaste en algún momento pues ya de que salgan vivo uno a que, salga, a que salgan muertos los dos mejor salgo vivo yo no, no puedo, de hecho, es algo que se ha visto mucho en mi live, yo siempre he regresado por los que, con los que ando, aunque nos agarren, aunque claro, nos agarren sí. la policía, nos agarren quien sea, pero no los puedo dejar solos, no sé por claro, qué. No son los marines de Estados Unidos, ¿no? Los marines. Sí. Sí. Así es como los marines, ¿no? De que a su, a su amigo su compañero cae y lo empiezan a arrastrar, ¿no? Para salvarlo. Sí. Está cabrón, o sea, yo te entiendo, porque eso es, es honorabilidad, es compañerismo, entonces a él lo agarran porque están en el cerro, ¿cómo sucede? De pronto escuchan que llegan personas y lo agarran a él, ¿y tú corres? Eh, íbamos caminando y de ahí se acerca una camioneta, llevaban este, corridos, y pues de ahí comenzamos a acelerar el paso, y ya es que nos gritan, o sea que aceleran el, el, el, la velocidad de la camioneta, Sí. Y es cuando decidimos correr porque sentimos que algo estaba mal. Corremos, corremos, pasamos una malla este, púas De hecho, yo ahí me enredo, me raspoteo todo, me caigo, me destrabo como puedo. Seguimos corriendo, pero la camioneta avanzó, avanzó, avanzó. Y pues, pues cubo, al final de cuentas, él se detiene igual. Pues para decir que, pues, ¿para qué correr? ¿No? Que nada debe, nada debe. Entonces, pues, ya sí. él dice, no, pues, no, ya, ya, tranquilo, ¿no? Yo escucho que ya lo, lo agarraron y pues uh -huh. me. Pues me regreso igual, ¿no? Y ya es que nos agarran, nos, nos separan en lugares diferentes, nos quitan el celular, nos comienzan a revisar todo, nos preguntan, cada quien por separado y a ver si concordaba todo, pues al final pues ya llegamos a un, a un arreglo y es que nos dejan, nos dejan ir. Uf, qué pesado, ¿no? ¿Sentiste miedo, no? ¿Pasó tu vida frente a ti? Sí, de hecho, es una de las cosas más, más cañonas y primeras que me, que me llegó a pasar en esto de, del Urbex. Fue casi mi primera persecución que, que tuvimos. Tú dijiste, para qué chingabe salí del Cinépolis, no? Sí. <risa> Ahí pero, está todo, pero todo fue por mi sacazón de, de explorar un cerro. Todo sí. fue por eso. Si no, no hubiera pasado nada, la verdad. ¿Iban los dos solos entonces? Todos nosotros dos íbamos. Ok, vamos a ver el video. ¿Dónde lo podemos encontrar? El video en mi canal yo lo, lo quité por seguridad. Yo, ah, yo lo quité. Sí. Sí, pero va, anda en Facebook, en TikTok, anda con... O sea, anda pero el... ¿no anda por ahí? O sea, ¿no lo podemos ver ahora? Eh, no sé en qué, en, en qué plataforma esté, la verdad, pero sí me llegaron a mandar de, de una página en Facebook, y en TikTok, que andaban que lo habían subido, pero yo sí, yo, sí, yo, yo sí lo quité. En YouTube no estarán, así como... En YouTube pues, creo que sí está, porque pues, salimos en varios noticieros, entonces algunos noticieros ahí lo, lo, lo subieron. Oh. A, agarran a exploradores. En Morelia. En Morelia. Visitando Morelia, Michoacán, ¿qué hacer? ¿Qué comer el primer día? No, eso no. Eh, los que <ríe> tomaron marihuana, tampoco. Eh, Sacerdote de denuncia agresión en ese de Morelia. Tampoco eh, a exploradores, a youtubers, ¿podría decir? Ajá. Morelia, a ver. No, tampoco está eso. Yo vi ese en TikTok, te digo, y me pareció impresionante. O sea, sí, es, sí está cabrón, sí está de miedo. ¿Cómo cree que lo podamos encontrar? ¿Alguien sabe cómo encontrar ese... Ese video de, de Gerald, donde lo encañonan en Morelia, y lo hincan, no fue, no, de, te hincaron y te pusieron las manos atrás y... Sí, todo. me iban golpeando. No, si está cabrón. Aquí está, sale como... Eh, a, a, atracan al cubo en tierra caliente, en transmisión en vivo, soy Gerald. Ah, atracan al cubo en tierra caliente... También, si fueron a Morelia a Michoacán, que está bien cabrón también. Sí. Atraca a la Cuba en tierra Caliente en transmisión en vivo. Yo creo que no nos querías decir porque bien hasta que te sabías el nombre. <risa> no nos querías mostrar. A veces, a veces a mí me da cosa mostrarlo otra vez por, ah. por amor, pero no pasa nada. Muétero. No pasa nada. A partir, Esos señores. A partir de de -15. Esos señores no saben usar el YouTube no, a partir del 1.15. Del 1.15, <ríe> ok. Vamos a ver, 1 -15. uno quince. vamos a ponerle desde el 1.6. Ahí. Pero ahí Para el güey. No, no, no, no corramos, güey No corramos. su pinche madre que me voy a parar ¡Gracias! usan el alambre de cubas ¿Esa quien está grabando eres tú? Soy yo. Sí, solo iba yo grabando. Okay. No ahí como tenías la cámara, porque se ve todo negro, eh, ahí, ahí la cámara se cae, yo realmente quito el, ya ves que se desprende del osmo, sí, el imán, se sí. cayó el, el, el celular boca abajo, lo que me llevo es el osmo, de ahí re, se dan cuenta de dónde estaba lo que yo traía y regresamos, Seguía la transmisión. Ahí se quedó la transmisión. Ya en un rato se escucha cómo regresan, me están golpeando. Que busque todo lo que dejé. Ok, ahí se acaba. Pero ah, el... bueno, Lo demás ya no lo subieron, pero sí se escucha cómo re regresamos, están, me están golpeando. Sí. Estamos buscando todo. Eh, te regresan y buscas el teléfono. Sí, Seguía la transmisión sí. en vivo. Creo que ya se había cortado, se, se corta el momento en que la agarro, se sale, pero creo que queda abierto el live, el, el ya ves que cuando no cortas queda abierto el live. ¿Y cómo fue que, que los dejaron, uh, dices que los separaron entonces, no? Sí, nos llevaron, nos separaron, nos interrogaron, eh, revisaron nuestros celulares, todo lo que teníamos, pláticas, todo, y por separado se andaban preguntando, sí. pues ya vieron que todo concordaba, que realmente estamos, este pues grabando éramos, los pues, youtubers se podría decir, sí. y ya llegamos a un, a un acuerdo igual de, y nos dejaron ir, a chingapo que les pidieron dinero, pues prácticamente vaciado todo, <risa> o sea que los llevaron a un cajero a sacar dinero, Sí. a los dos, no, pues nada más podían sacar ocho mil pesos cada uno, no, sí, Ah, cabrón, está... ¿Cuánto tiempo estuvieron secuestrados entonces? No fue, no fue mucho, fue, fue un poco de horas nomás, no no fue mucho realmente, que digamos, hace un día, mucho tiempo, no, nada más revisaron, checaron que todo, estaba, que todo estaba bien, este, de, pues se dieron cuenta que lo que decía yo, lo que decía él, pues era lo mismo, y ya sí. no dejaron. Que eran reporteros de National Geographic, ¿no? Ajá, ándale. <risa> <risa> Híjole, qué fuerte, qué fuerte. ¿No se te, te hubiera dado el azúcar ahí? ¿No les pinche le pasó algo? <risa> Una enfermedad, porque están jóvenes, aguantan, pero si estuvieran viejos, les da un chingado infarto ahí o cualquier cosa, porque sí se escucha que los querían les querían, o sea, los podrían haber hecho cualquier cosa, nadie se iba sí. a enterar pero es, es que todo se hizo muy, muy viral igual, en Cancún salía de todos lados, en Morelia igual o sea, fue así muy rápido igual no, no sé si eso algo tuvo que ver pero todo así en momentos agarraron ayer, aquí en Cancún todos los reporteros, todo se sí, comenzaron a sacar notas preguntando, llamando de qué pasaba o sea, es? ustedes dieron la nota en estos lugares ajá vimos yo vimos la nota vimos, o sea Morelia creo que salimos en casi todos los periódicos de aquí en Cancún igual bueno, hasta la noticia agarraron a dos youtubers por andar en el cerro los querían <risa> asesinar <risa> no noche ¿Sí? cuántos eran cuántos eran los que los agarraron en el momento no. iban dos eran dos ellos sí ¿Eso te sintió, te hizo sentir un poco más de tranquilidad? Sí, un poco. Que si hubieran sido como cuatro o cinco cabrones, ya dijiste, ya valió. Sí. Eran dos nada más. ¿Traían armas? Sí. ¿Largas, cortas? Cortas de uno larga más. Madre, si eran este. Si eran de aquellos, ¿verdad? Sí que de, no, no, de hecho esas cosas casi no me gusta tocarlo, es que casi es, es... me gusta meterme mucho, porque pues yo por lo que hago igual he recibido muchas muchas amenazas aquí en Cancún, de hecho me he desaparecido por YouTube durante algunos claro. días. No te preocupes, ya no te voy a preguntar eso, nada, te voy a preguntar que si no dijiste Diosito sácame de esta, si me sacas de esta ya me regreso al Cinepolis ¿no fue algo así? Este de, pues de No voy a poder regresar de plano, pero de que me iba a calmar a, por quererme meter a lugares feos, pues sí. Y si le dijiste a Dios, te prometo que ya no me voy a pues meter ya, a esta me Regreso a Cancún, pero todos saben que siempre digo eso y al final se me pasa se me pasan las, los sustos. Y a mí me pasa lo mismo con el, cuando tomo no, no, no, yo tomo y hago desmadre feo y yo digo, no, ya, ya no vuelvo a tomar, lo de verdad que no, ya ahí vas te voy otra vez <risa> Gerald, no cabe duda que eres el mejor día a día te la rifas en vivo lo que te hace ser más grande es tu humildad sencillez, vamos por 100k, saludos, dice Laura Díaz que mandó 50 pesotes, gracias Laura Díaz y gracias Gerald. Laura, Qué bonito. saludos igual a, al salseo de Frank, que ahí veo que anda saluditos al hermano de Mérida Oye, de, salcio de Frank debería de entrevistarte también, ¿eh? Está haciendo ya entrevistas al salcio de Frank y tú eres de, de ese lado de la República Mexicana, así que Salseo de Frank te la estás perdiendo, ¿eh? Ya, ya les gané la entrevista. Son, son perros los que entrevistan. Nos arrebatamos a los, este, a los entrevistados. Y mira qué que, que, que noche nos estás brindando con todas tus experiencias que... Son súper tensas, esto no tiene nada que ver con la exploración paranormal, discúlpame la pregunta de hace rato, de que sí. si considerabas explorador paranormal o urbex, qué pendejada dije, no hombre, <risa> esto tiene nada que ver con estos pinches sonsos que van a encontrar a la llorona y demás en la noche, no, sí. es necesidad de nervios y ya te salvaste, Dieran, ¿cuántas veces te has salvado de este tipo de situaciones?, ya varias, de hecho me han asaltado en vivo igual, me han intentado asaltar en vivo A ver, ¿tenemos un en vivo donde te hayan asaltado? ¿Eso dónde fue? Asaltado, ese, ese, ese está en TikTok, de hecho es, que es uno de los que más tiene vistas en TikTok, en Monterrey Llegaron a asaltarnos con, con pistola, pero mi hermano reaccionó rápido y con el Taser le dio a, a que traía la pistola Ese okay. está en TikTok o, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que le dio en, el, en la cabeza? Eh, no, le dio en el, en el pecho y lo tumbó, lo desmayó porque de, desmaya. ¿Al que, ¿Al que los asaltó? Al que nos quería asaltar. Es que al momento que él llega y dicen, ni corran, ni corran a la ALB, ¿no? Y va a sacar, pues mi hermano ya tenía preparado porque ya los habíamos visto que venían de un pasillo y se bajaron de, de un taxi. Uh -huh. Y mi uh -huh. hermano pues ya estaba preparado y cuando nos dicen eso, pues él agarra y acciona y le da. Y como eso hace un ruido, al otro la mensa. Y entonces mi hermano uh -huh. corre, vio que ya cayó el otro, yo corro otra dirección y pues ya los vecinos salen y nos, y nos ayudan. Eso fue en Monterrey. ¿Qué hora era? Eran las... ya era como medianoche. De hecho era uno de los lugares más peligrosos. Ahí en Monterrey nadie había ido a explorar ahí. Era una, es una cárcel, como una, sí. una pequeña cárcel que está en Monterrey, pero ese lugar asalta mucho. De hecho, ahí nadie ha ido. Es que nosotros, cuando vamos, buscamos los lugares más pesados, ¿me entiendes? Porque estamos acostumbrados a eso en Cancún. De hecho, Ajá. entramos hasta la casa de los Santoy antes de que los derribaran. Nadie había entrado, nosotros entramos. Sí, es sí, cierto, digo. derribaron la casa de Santoy allá en Monterrey. Sí, ahí nadie quería entrar porque estaba pues, en un lugar de riquillos. Nosotros pues fuimos y entramos. Igual al del doctor Aguirre Pequeño, que está en una, como en un cerro. O sea, mayormente buscamos ese tipo de contenido. Y es por eso que a veces nos pasan nos pasan cosas. Pero siempre andamos a las vivas, al pendiente. No, sí, ya, pues, claro, porque tienen todo el riesgo allá en Cancún que está tan, tan violento. Y entonces, pues, ya se les hace más simple. Pero es que eso que tú estás haciendo es tratar de darle a la gente eh, estas emociones. Y la verdad, eso es muy arriesgado. Eh, Gerald, por tratar de darle emociones a la gente, también estás comprometiéndote tú. Yo he explorado y he tenido conversaciones con otros exploradores y, y pues si hablan de que sí les da miedo, que obviamente los fantasmas no les dan miedo, pero sí les da miedo que les vaya a suceder lo que a ti te sucede, por ejemplo. Y a los que no les ha pasado esto, o sea, que les pase algo como lo tuyo es pensarle ya dos veces dos veces si quieren seguir en este camino. ¿Tú piensas seguir haciendo explorados, exploraciones paranormales? Veo que lo estás haciendo en México, en la República Mexicana, dices que ya fuiste a Colombia, entonces veo que tu paso es tengo todo un mundo por explorar. Sí, todavía falta falta mucho, <ríe> hay live de lugares abandonados para rato. De hecho, ahorita estoy tratando de enfocarme más a los lugares pesados. No tiene mucho, exploramos la, la casa de Nayarit. Creo que nadie la ha explorado. La donde abatieron pues, a un capo, donde un helicóptero comenzó a disparar en una casa de Nayarit. No sé si lo ubicas. No, no, no. Sí, se, no hizo, claro. se hizo muy viral, se hizo uh -huh. muy viral esa, esa, esa noticia. Una casa de Nayarit donde un helicóptero está disparando. Se enfrentaron eh, cárteles contra pues, la marina y demás. Entonces nosotros fuimos, yo estuve buscando videos ahí, nadie había ido. Uh -huh. y pues nosotros nos, nos aventamos ahí y, y la exploramos. <risa> o sea, son o sea, ese tipo de lugares que ando buscando igual ya en, en Sinaloa, en Morelia, ese tipo de, de locaciones. Son como los proyectos que tengo ya más en mente para grabar, para en vivo, no, para grabar, editarlo y subirlo. Sí. Ese tipo de lugares. Ok. Eh vamos con una anécdota más de esta, dice alguien que la casa de las gemelas, ¿qué te sucedió en la casa de las gemelas? ¿O qué? ¿Por qué quieren que hables de eso? Casa de las gemelas, es una de las primeras exploraciones, ahí sí, es que me han invitado mucho a, a, a casas, casas y, pues, que están poseídas y demás, y pues yo siempre que voy, creo que a las personas les gusta, porque yo apenas escucho algo, no sé, pues voy y corro, o si siento que hay alguien dentro o algo así, tapo las entradas, tapo la, las salidas o cosas así, comienzo a, a buscar eh, ahora sí que la explicación. Entonces, en las gemelas sí ¿no? nos pasaron algunas otras cosas raras. Así como paranormales. No sé son, exactamente, como paranormales. Pero siempre tratando de buscar una explicación y, y de ir o sea, a sobres. O sea, sí. Nada de que, ah, y, escucho, y me quedo ahí, ay, ¿qué fue? No, o sea, Vamos. Mira, mi mujer dice que en Colombia, ¿en dónde estuvieron ellas de Colombia? En Colombia estuvimos creo que en Bogotá, Bogotá, algo así, Bogotá. En Bogotá, ¿en qué, qué exploraron en Bogotá? Bogotá fuimos a Armero, ¿Armero? fuimos a una, un, un, creo que es un hotel que está como en una cascada o algo así, Ah, ya, ya, sí, ese ese hotel, ahí donde la gente se va a, a quitarse la vida. A Exacto, a ese y a uno más, pero no me acuerdo dónde, dónde fuimos, pero igual no, no no, exploramos muy bien porque era el tiempo de, pues, del COVID. Sí, sí claro, las exploraciones <risa> que realizaron allá fueron de lugares abandonados y que no es lo mismo de Cancún, que es peligroso en otras circunstancias, pero en Colombia visitaron algunos lugares pues, que son de leyendas más bien, ¿no? Ándale, exactamente. Mira, el salseo de Frank dice que... Te va a entrevistar de una vez, dice... Yo quisiera preguntarle a Gerald... ¿Vale la pena arriesgar tu vida por contenido? Es, mira, es, el salseo de Frank es rudo con sus preguntas. <risa> y es rudo, por eso me gusta verlo. <risa> pues es algo que... Pues a lo que yo me dedico y sé, la, sé las consecuencias. Sé las consecuencias, pero pues esto, esto que hago... Me gusta hacerlo... No sé si se cortó mil No, No, no. Es, baja, estamos, estamos. Este, es algo que me gusta hacerlo y, y pues no, siento que no lo dejaría. Para mí todo lo que hago es porque me gusta y siento que vale, que vale la pena. Que pero siempre, siempre, andamos, siempre andamos con precaución. Siempre andamos con precaución. Dice aquí, Ox, pregúntale si entró a la casa de los tubos en Monterrey. Eh, ahí quería entrar, pero me habían dicho que ya lo habían este, remodelado. Yo, yo iba a la casa de los tubos, pero me dijeron que ya la habían remodelado, ya la habían comprado algo así, ya la habían remodelado, y no, no logré entrar ahí. Ok, Yareli Vázquez dice, en la casa de Cubo de Morelia fue la primera vez que realmente lo vi asustado cuando le abrieron la puerta en vivo. Ok, esa es, el, yo creo que, la transmisión de Cubo, o está hablando de ti, que te vio es de, de mí, de mí, ¿Sí? yo fui, sí. Te vio espantado, ¿por qué? ¿Por qué te dio miedo ahí en la casa de Morelia? Porque ahí sí me pasaron algunas cosas raras, de hecho fue mi primera experiencia con cosas raras, y repito, ahí cada cosa que pasaba yo le buscaba la explicación, que si se abre una puerta o que si algo, pues yo iba y buscaba, todo en vivo, o sea, cómo se abrió la puerta, de hecho eso es algo que hasta los desmentidores, esos que se dedican a estar desmintiendo, ¿no?, lo paranormal. Tranquilo, ese soy el... yo. <risa> <risa> <risa> <risa> comentaron. Ya me, ya me sangraron, ya me viste me una, no. una Tranquilo. No, es que hay otros, hay otros que se que, que desmienten, pero no, de una manera más, más, o sea, no, no como tú, pues. Y entonces, pues en esa ocasión, lo de la puerta, los, esos que se dedican a desmentir, me comentaron, pues, la neta, pues eso no, no le busco o sea, una explicación. Esa sí te la trago, te la trago toda me decían porque sí pasaron cosas y yo buscaba la explicación, buscaba ahí las cosas, sí, ¿no? Para mostrar eh, si era fake o no. Y, este, y sí pasaron muchas cosas ahí en la casa, pero siempre buscando una, una explicación. Y sí fue como mi primera experiencia paranormal ahí, se podría decir. ¿No habrá sido que el cubo preparó la casa para espantarte? Pues yo iba, yo iba y cada cosa que yo o sea, que pasaba en la casa... Yo iba y lo grababa y le buscaba una explicación, techo, izquierda, derecha, piso, hilos, punto de la puerta, o sea, grababa todo, grababa todo y de hecho muchas me, me han dicho que mi exploración es una de las mejores, ¿por qué? Porque anduve buscando lo, pues, la explicación, cosa que en, en muchos no, no, no se buscaba una explicación del por qué pasaban eh, cosas, Pero y, o sea, no era como, y no era como que ventanas abriéndose y puertas abriéndose, son... Pues pequeñas cosas que pasaban ahí, eh, raras, y siempre buscando la, la explicación. Cuando sí. Es que a veces cuando tocamos estos temas y la gente lo, lo menciona, uno piensa que, ah, la puerta, que, ay, que no sé qué, ay, que este y lo otro. Sí. O sea, son cosas eh, pequeñas que, que suceden durante el live y se busca la explicación. ¿Podemos ver eso donde estás está espantado? ¿Podemos ver ese cachito? Eh, sí, ese sí está en mi, en mi canal. De hecho, creo que es uno de los que tiene más vistas Ok, muy es la de Frank que te admira porque no cualquiera hace lo que tú haces y que es sus respetos <ríe> Saludos hermanito, un abrazo Muy bien, vamos a ver lo de la casa de, de Morelia, pero la casa de Morelia tiene cuatro cuartos nada más, ¿no? Sí, no, no, no es muy grande, es, es muy, muy, muy pequeña la casa, no, no, no, no es grande Sí, sí, es, es un piso, ¿no? Sí, es, es un nivel Está cabrón Está cabrón, vamos a ver Lo que le sucedió a Gerald en la casa De Morelia Se llama, ¿verdad? Sí, sí en videos populares Está el 1, 2, 3, 4, el quinto lugar A ver, vamos a ver en, en, en, en videos Populares tuyos Ajá, sí Casa de Morelia, Gerald Explorando la, la casa Maldita con evidencia paranormal en mi, en mi canal, en videos populares, es el quinto. A ver, vamos. Soy Gerald. Gerald, soy Gerald. Soy Gerald En eh, canales en listas en videos populares. Uh -huh. A ver, inicio. Entonces, están aquí: Urbex, todo, Subidas, Shorts. Entonces ese es el principio, ¿no? El quinto. Eh, es en, donde está en la ventana del canal, entras Ajá. y vas a, eh, aparece página principal, pones video. En videos, ok. Ajá. Y en videos, ahí abajito, a un lado del azul, creo que te dice ordenar, o no sé cómo te salga, pero pones más popular. No, Ajá. arriba, arriba. Aquí, ordenar. Más populares Y sí, es, es donde difíciles. se ve fuego. Aquí, ¿entre la, la era casa de que... cártel? No, acá explorando la casa maldita con la evidencia, sí, ¿sí, la? Esa, sí. A ver, vamos a ver. ¿En qué minuto crees que sea bueno, bueno? Ese creo que sí le, le dejaron los minutos ahí, ¿eh? Ahí, ah. a ver. Ahorita voy a ver. Muy bueno, buenas noches, a... Buenas noches a todos que están conectando. Bienvenidos, bienvenidos a, una nueva a una nueva exploración. exploración. Más, más. El día de hoy el nos encontramos en un lugar, lugar que se ha vuelto viral, viral últimamente, últimamente en, la en redes. las redes. Todo Pero ahí ya te veo nervioso Mande Ahí ya te veo nervioso Ah, porque estamos en Morelia Me acaba de, creo que de pasar eso y, y, y Morelia, pues estamos en un lugar Donde hay un video Donde hubo una, una balacera ahí O sea, es un lugar pesado Luego estaba nerviosísimo ya andar en Morelia Ok, si ves los minutos Me dices, qué minutos? Mm -hmm. Ándale, sí estoy buscando hola, hola ¿Hay alguien aquí que quiere manifestarse? en el 22 54 2254 22, 22 50 ¿sí? Pum, lo creo 22 50 solamente o sea, dímelo para que pruebemos ¿o sea? ¿no había nadie en el cuarto ese? No había nadie, y yo sí, enfoco todo No chingues, en serio Sí, no había nadie Yo enfoco, ahorita entra, enfoco todo Este, hilos, que se pudiera Haber abierto la puerta en las puntas A los lados, y no hay nada Ventanas, o sea, nada Ah, caray Creo que solo me faltó Buscar a ver si, si, la, si la puerta Era mecánico o algo ¿Ahí estás solo? Ahí estoy completamente Solo yo o sea, el cubo te dejó que te diera las tres ahí solo. Sí, él él no, pues fue un reto que se hizo en un principio de, de que fueran exploradores y él se, se, se estaba yendo a otro lado, él no estaba ahí. Ah, ¿tú fuiste solo? Sí, ahí yo, yo estaba solo. Ok, ¿cómo te armaste de valor ahí para decir, voy a entrar a ese lugar donde se abrió la puerta sola? Eh, pues ahí me, me tranquilicé, ahí me tranquilizo y digo, pues vamos a ver qué hay en la puerta. O sea, ya como la que usando ya la, la, la razón, digo, pues vamos a ver qué, qué está pasando. ¿Cuál es la historia de esa casa? ¿Por qué se sienten esas energías o suceden esas cosas? Eh, hubo una, una pues, puede decir que una masacre ahí un papá mató a su a, a los niños y a la esposa algo así, les habían enterrado algo así oh, madre. siento que me pesa la nuca, no sé qué pedo siento que me pesa la nuca ahorita vamos al minuto 7.38 ahorita lo vemos es que aquí están poniendo los comentarios en el minuto 7.38 también pues sí, no había nada, ¿verdad? No, de hecho, un poco todo, que las pidió, puntas, todo. ¿Qué pido con la puerta? Todo está cerrado, no sellado. Eso es lo bueno, llegar a dar de cara a ¿Sí? ¿Qué pedo con la puerta? Hola. Me voy el anuncio. No pues no se ve nada. Como rayos abre la puerta. Como rayos abre la, la puerta. De hecho ese video lo han analizado demasiado y no no le hayan. Cancunenses. Cancunenses tú sabes que la mayoría los chacas en Cancún. Saludos de Miami, ánimos, camarada. Okay. Vamos a ver al minuto 7.38, a ver qué, qué hay ahí. 7.38. Como rayos, que alguien me explique cómo rayos se abrió la puerta. ¿Cómo demonios se abrió la puerta? Pues si no, recordemos que este es un lugar, pues algo peligroso y hay que tener mucho, mucho cuidado. Voy a tratar de no estar enfocando mucho, mucho hacia afuera, porque, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Vamos a empezar. estoy cambiando. Estoy cambiando. Como pueden ver, estamos aquí en este baño. Eh, ok, vamos a ver si hay algún otro minuto. Eh, pues es que hay varios, en esos minutos sí, hay, hay varios minutos. Eh, Puede es... ahí de un carrito que, que cambia de lugar. Y realmente pues en la casa estaba yo solo, encerrado, con llave y todo. No hay manera de que alguien más ingrese o salga. O sea, ah, hay... todo, tiene, todo tiene protección, tanto atrás, el techo, de todo. La ventana 738, dice, si yo no la vi. Yo no vi la ventana 738, a ver, vamos a ver. 738, 737. A ver. Es peligroso. Pero ah, sí, sí, oye. Eso no puede ser cierto, general, Lo de la ventana... ¿Ves? Ahí había alguien en la ventana. Ah, ese sí. De hecho, yo entro. En ese momento yo igual entro y no hay manera. No hay manera de que alguien hubiera estado dentro de... Es, no, creo no, que sí. es el patio. ¿Tú no te diste cuenta cuando estabas grabando? ¿No te diste cuenta? Yo, que yo no me di cuenta. No me di cuenta de nada, de nada de eso. Hasta que en el chat me comenzaron a decir. Y yo enfoco, abro, voy, enfoco la puerta, enfoco arriba. Todo tiene protección. No hay manera de que alguien salga o entre de, de ese pequeño espacio. No manches, no te puedo creer, Gerard. Porque ahí sí se ve que es alguien, un, un pelón, ¿no? Vamos a verlo sí, otra de, vez. de hecho se ve, se ve algo, algo que se, que se esconde, que se agacha ¿Sí? muy rápido. Pero ahorita que tú veas en sí. la parte de, de atrás, la parte es como baja. O sea, no no hay manera de que algo haya estado en la parte de, de arriba, pues sí, porque no, está alto la ventana. Pues algo peligroso, ahí está, míralo, ahí está, se, se agacha, o sea, esa cosa tenía materia, sí, porque, exactamente, porque incluso tu luz, la que, que estás eh, tú sacando con tu lámpara, se, se ve como ilumina la, esa cosa que está ahí, sí, de hecho es lo más este, evidente que se ve durante toda la exploración, te digo, y revisamos todo y no, sí. no hay manera, no hay manera de que alguien eh, hubiera estado ahí, que, ah, entrado o salido vecinos, sí. recordemos que este es... ahí estamos viendo, mira, claro, se ve claro, ahí está, tiene esta sombra de, de que algo lo está, eh, se, se proyecta una sombra sobre la pelona esta que se ve ahí y entonces ahorita entras a la, ahorita entraste, vas a entrar al baño, verdad ahorita entro al baño, las personas la, la, la, la, comienzan a avisar de uh -huh. que había alguien en la ventana pues yo agarro y comienzo a ver la parte de atrás Oye, eso está rarísimo. ¿Qué, qué explicación le tienes? Tú lo viviste, tú estuviste ahí. Tú eres quien más sabe si esto es real o falso. ¿Qué crees que sea eso? Pues yo buscándole una explicación te digo, no. Yo, yo no la vi como tal en vivo, o sea, en persona. Yo la vi después de la transmisión. Y yo pues no, no le busqué, en el momento yo no le busqué ninguna, ninguna explicación de que haya sido una persona o alguien que haya estado parado ahí porque te digo, la ventana está alto, tú vas atrás y está como hondo, está hondo. Vamos a ver al minuto uno, uno que a un niño también se supone que aparece ahí. Uno, Ajá, uno... de hecho adentro se ve como la silueta de, de, de un niño, de una niña, que fue igual una de las cosas más raras de, de la casa, y que buscas explicaciones explicación y ahí dice, no manches, qué pedo. 1 con 4, a ver, vamos a ver, 1 con 4, 1 hora con 4, 1 hora con 2, 1 hora con 3, 1 hora con 4. Vamos a ver si hay un niño, vamos a ver. ¿Hay alguien aquí que quiera manifestarse? ¿Algún ente, espíritu, lo que sea? ¿Algo que quiere... Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Yo no lo vi, ahí pasó algo. Es que entre el oscuro, entre el oscuro, se alcanza a ver como una, ¿cómo se llama? Como una siluetita pequeña. Ah, a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Otra vez, uno con cuatro. Uno, tres, uno, cuarenta vamos a ver ahí, vamos a ponerle ahí. Hay alguien aquí que quiera manifestarse, algún ente, espíritu, lo que sea. Algo que quiera... ¡Uy, uy, uy. ¿Qué, qué pedo, qué pedo, güey? No lo vi, Gerald, ¿dónde es? No sé si te etiquetaron bien en el minuto, pero yo me acuerdo que en la casa hay una parte donde se ve como un, algo blanco, como si fuese un, un pequeñito. Dice no uno, con... Ahí. uno con cuatro veinte, sube el brillo, dice uno cuatro veinte. No puedo subir el brillo, pero a ver, 17. A ver ahí. Ah. Ok, ok, es en lo oscuro. Ah, en lo oscuro. Sí, en lo oscuro. Ah, ok. Sí, porque pero se ¿qué? cae la pila. Se cae la pila y quedó oscura. Pero tú, ¿qué, qué fue lo que viste que te espantó y te fuiste hacia ese cuarto? Ese no me acuerdo, si fue un ruido. Que yo escuché y en que voy pues corriendo, porque siempre cuando escucho algo, pues trato de ir al momento y grabar todo lo que está sucediendo y es que se me cae la batería. Pero yo no veo, o sea, yo en el momento no vi, yo, yo no vi ningún pequeño ni nada, es durante eh, la repetición y durante el like que las personas alcanzan a apreciar, como, como no sé, como una bruma o algo, como un pequeño entre sí. la oscuridad. La oscuridad. Eh, luego, pues, son cosas que, pues raras, o sea, pequeñas, raras, curiosas que pasan durante la, la transmisión. Y pues tú buscas una explicación y dices, pues, ¿qué onda? ¿Y esa casa ahorita ya no se puede entrar, o sea? Ahorita, eh, no, no sé, hasta ahorita ya, ya me he desvinculado de, de cómo está el movimiento allá. Me dice aquí que cuando el cubo se le metió el diablo y que te golpeó. Ah, eso fue en su canal. Que ¿Te ese golpeó, sí el, te lo, lo acompañé, lo acompañé en, en una transmisión ahí. ¿El cubo sí. te golpeó? Sí. sí. por qué o qué? Pues, se poseyó, le, le entró algo. No, diga, jaladas. ¿Cómo crees? ¿Y cómo fue que...? Eh, ¿Dónde lo podemos ver? Porque eso no me lo puedo creer. Eso está en su canal, pero no... Ahí no sé, no sé cómo la haya puesto, no sé cómo la haya, por qué título la haya puesto a, al video, pero sí, Sí, ese sí. fue una vez que yo lo acompañé y, y pues yo, él entró solo, de hecho, él entró solo uh -huh. y me acuerdo que le estaba pasando algo, se estaba sofocando y pues yo entro a ver qué onda, porque creo que se desmaya y pues ahí cuando surge todo, el, el los golpes. ¿Y te pegó fuerte? O sea, ¿sí fueron golpes fuertes? pues ah, notas muy fuertes porque pues sí ve pues ahí se sí, le sabes al boxeo y te esquivaste unos cuantos ah, le besón, ¿no? pero ahí nos nos defendemos se lo hubiera regresado más, más que nada fue como este de, como contenerlo pues y jaloneos eso fue lo, lo, lo que pasó pero que se poseyó no sé yo, yo no, no no creo que se pueda poseer no no tú crees que sí se haya poseído pues en ese entonces, eh, él me acuerdo que había hecho un ritual, algo así, hizo un ritual bien, pues bien cañón y metió mucho alcohol. Entonces, me acuerdo, creo que la explicación que dio es: pues, eh, pues se alocó con tanto alcohol, con el ritual, algo así, pero había hecho algo. Pues te digo, porque ya tiene mucho tiempo, eso ya tiene creo que dos años, es cuando apenas iniciaba en eh, las transmisiones. Entonces, esa fue la explicación que, que él dio: se, se alocó. Yo digo sí, que fue pinche choro, no creo que se... Además, además, por ejemplo, esta casa de ahorita de Morelia, ¿por qué había hombre ¿Al final haces un tipo ritual? Pues al final me dicen que haga un ritual, pero pues yo la verdad no sé hacer rituales, yo de hecho casi quemo la casa. Yo sí, sí, casi quemo la casa porque yo, yo lo dije, yo la neta no me gusta hacer rituales, no sé ni rituales, entonces me dijeron, a ver, ando ahí, pues yo intenté hacerlo, pero al final casi quemo pues, toda la casa ahí, y claro. el, el mueble... Claro, la gente está acostumbrada a ver gente que hace rituales, pero esa madre de rituales, sí, no, o sea, ¿no? Yo, yo, no sé nada. Fue mi primer ritual que hice y nada más, pues agarré sal, mucho alcohol y, pues, agarró y pues, se flameó y agarró parte del mueble, del closet, algo así. Sal, la casa, al... sal, alcohol y muchos colores, ¿no? <risa> <risa> Dice Erika Álvarez, pregúntale cómo se ganaron la casa él y el cubo. ¿Cómo que se ganaron la casa? La, la ganamos porque era un reto que le habían puesto a él de que si pasaba una noche ahí, Ajá. pues la regalaban. Y pues sí. ese, esa vez yo entré con él uh -huh. y, y pasamos, pasamos ahí un tiempo. Y ya se la dieron, pero pues yo, yo dije, pues yo no la quiero, quédatela tú. Yo re, realmente no. Oye, la pero sí le, dieron, ¿sí le dieron los papeles y todo? Eh, hasta donde yo quedé, le habían dado los papeles, la casa era, era de él. Ya la iban, eh, le iban a hacer, creo como un feo, no sé qué me había comentado que, que iban a hacer eh, en la casa, pero sí, sí, yo me quedo con que sí se la habían dado a él. De qué hecho, raro. mucha gente decía, no, es que esa casa es tuya igual. Yo le dije, pero no, pues yo dije en vivo que no, yo no quiero, pero ni un cuarto de ahí. Qué raro está eso de que alguien regale una casa, no, o que espante la vendes, como piensas, vas a regalar una casa, pero bueno. Bueno, no vamos a entrar en esas discusiones. Eh, ya estamos sobrepasando las dos horas de transmisión. Eh, ¿ya, te, ¿Ya te tienes que ir? No, yo aquí ando. Ya no. Si A veces acabo hasta la una, dos de la mañana transmitiendo. Bueno, vamos a hacerte unas preguntas más, ¿sabes? Porque son tantas tus historias que a lo mejor me gustaría hacerte en, en otra ocasión una segunda entrevista que nos platicaras estas experiencias que son súper interesantes porque obviamente aquí no presentamos todas todos los días esas transmisiones obviamente que salen cosas y cosas eh, bien interesantes y muy peligrosas quería preguntarte en este camino del explorador del urbex eh, has hecho amigos cuáles son los que consideras que son tus amigos ahora de exploración paranormal o de exploración urbex de exploración urbex eh, yo me llevo muy bien con He salido con varios que he colaborado y todo, pero con los que más me llevo bien ahorita, que puedo decir que son así, mi círculo de amigos en, en el urbe, pues son con los que ando ahorita, que es mi hermano, eh, Cris, Gus, este, eh, quién más, quién más. Y pues con Cubo, ahí que hemos estado saliendo, Emisor, o sea, son, ese es mi círculo de, de, de amistad con los que yo he viajado, hemos dormido juntos, Hemos ¿Cómo? pasado cosas juntos. O sea, ese es mi círculo para mí con el que yo me... Pues llevo bien, ¿no? Con el que jalo, de, de, de Urbex. Ok. ¿Y ¿Hay algún explorador paranormal que no te caiga bien? ¿Que hayas tenido algún conflicto? ¿Que te tenga envidia? ¿Que haya celos? Pues han salido varios, pero nomás los ignoramos. Nomás los ignoramos. Ahí hay varios que siempre nos, nos andan ahí tirando, pero pues... Al final igual ya no nos hablamos, nos mensajeamos, o entran a los live y ahí, hasta casi casi amigos. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, porque realmente los, los ignoramos y yo le digo a la moderación, pues no, no, no los bloqueen, ahí se van a hartar, se van a cansar, y al final ahí entran, hola, ¿cómo estás, Jera? Saludos. Aquí dejando mi dislike, y yo, ay, pues qué chido, ¿no? Una interacción más. O sea, pues si tú, pero... Yo veo que tú no eres conflictivo, ni mucho menos tú haces tu trabajo. Y creo que no entras en polémicas, ni en chismes, ni en dime, ni diretes. No, tratamos en... de, no, de no meternos en eso, en mayormente tener una buena vibra en el canal y transmitirla. O sea, una buena vibra. Pero sí hay... En... sí hay gente que sí nos, nos, nos tira, este, gente que así leo con nosotros, y no sé por qué razón, pues de repente como que quieren dejarte mal y cosas así, pero los ignoramos. Y me ha pasado que han... Pues han, han agarrado tus exploradores y los han querido poner en mi contra, pero pues, al final de cuentas aquí están con nosotros. <ríe> Regresan, sí. andan con nosotros y ya. Nos enteramos de todo el chisme, ¿no? De lo que quieren hacer. Eh, ¿Tú eh, cuántos sí. suscriptores tienes en tu canal de YouTube? Ahorita no... Noventa, pues ahorita ya llegué a 90 mil y pico, veo. <ríe> o sea, ya vamos por los 100K, ya vamos a tener ya. la placa por los 100K. Ya, mira, ya estamos... Por esa placa de hace siete años con la que iniciamos el canal con las bromas, ya. Pero ahí vamos. Ya, Dicen aquí como Oxlack que es bien tóxico. Yo sí soy bien, pinche tóxico. Es chismoso. Es metiche también. Es que el chisme está científicamente comprobado que ser metiche y, y el chisme te, te da felicidad. Eso dice en Google. Eso dice en Google. A veces decimos que no nos gusta el chisme, pero ahí andamos, ¿no? En Dice Francis Galloso. Sos muy buen, Gerald. Bendiciones desde Argentina. Te mando un saludo, Francis Galloso. Saludos. Y tú has, ahora que ya, has, eh, ya casi tienes tu 100K, eh, ya has empezado a ayudar a algunos eh, exploradores que quieren ser como tú, que, que te han tenido la confianza de acercarte, de pedirte algunos... Este, consejos, porque mira, yo conozco muchos exploradores paranormales y urbex, y en serio, de lo que he visto, me parece que tú eres una persona que puede dar buenos consejos, ¿eh? que, que si yo me acercaría, que si en una en una Apocalipsis Zombie me dieran a escoger a un explorador paranormal o urbano, yo te escogería a ti, eh, de entre todos los que conozco, yo te escogería a ti, creo que que eres el más apto para esto. Los demás como que le hacen el pinche cuento. Sí, hemos, hemos, o sea, hemos conocido a varios, varios amigos que ahorita son los que te mencioné, algunos, no todos, pero sí que hemos pues, ayudado, le hemos apoyado ahí con su canal, han ido creciendo, avanzando, la gente los apoya. Les he dado consejos porque le digo, pues, empezar, a mí me hubiera encantado que cuando inicien esto pues, hubiera alguien que, que me ayudara, que me, que me diera, no sé, ideas, tips o algo así. Y ahorita, pues, que yo ya, pues, gracias a Dios, ya avancé y veo a ellos que están empezando, les digo, les hablo del algoritmo. O sea, porque yo me meto a mucho del algoritmo, cosas ¿vale? así, ¿no? Entonces, les doy ideas, les digo, cambien sus miniaturas, chequen los títulos, algo que llame la atención, no sé. O sea, les doy consejos a todos con los que... Con los que han salido, y al final de cuentas, ellos se han dado cuenta que, que les ha ayudado mucho. Les ha ayudado el, con el simple hecho de cambiar sus títulos, una muy buena imagen. Pues les ayuda mucho, les ayuda mucho este, de, a ellos. Ellos lo han notado porque a veces salían conmigo y luego yo entraba a su canal y pues le tomaban foto a una piedra ¿no? o así. Y le digo, no, <risa> o sea, eso no, no ayuda. Le digo, edita eh, tus miniaturas, pon un título chido. Le digo, o sea, siempre dándole, o sea, brindándoles algo de lo que yo he aprendido. Y, y todo lo que ha aprendido pues, en este tiempo ¿Y, ¿Y has tenido algún Algún este, Discípulo que, que digas Ya está creciendo, si sí, sí lo está haciendo bien? Este de Pues con todos los que he estado saliendo ahorita Han estado, les, les está yendo muy bien Con todos los que he estado ahorita Les está, está yendo muy bien poco, Obviamente poco a poco No todo de la noche a la mañana Pero sí, sí les va bien Vaya, no es como que haya ayudado a muchos, ¿no? Pero donde yo he ido, a otros que le han cerrado la puerta, por ejemplo, a uno de Guadalajara que le han cerrado las puertas, pues mm -hmm. llego yo y le doy ti, los lo recomiendo, les, les ayudo. O sea, sí, pero pues sí, son algunos que hemos ayudado. Pero todo sí, no, se es, está yendo muy bien. No eres envidioso de las locaciones, no eres envidioso de que hagan lo mismo que tú, de que transmitan a no, la misma no, hora. No, de hecho, hay, hay personas que han estado conmigo, o sea, que están conmigo y que. Ay, no sé si decirlo, ¿no? <risa> pero vienen de otro lado donde pues los han sacado porque no lo dejan transmitir al mismo horario que, que ellos o en la misma plataforma. Yo al contrario les digo, tú transmito, o sea, si yo transmito, tú transmite y yo cuando transmito le digo, pues esta es cámara uno, cámara dos, o sea, los, si estoy con cuatro o cinco, los cinco estamos a la, al mismo momento. Y no les sí. digo, esta es cámara uno, cámara dos, o sea, vayan a dejar su like, apoyen. O sea, no, la verdad no, envidia o algo así, como que no, para nada. Oye, y de tus seguidores, eh, ¿ya se ha hecho una comunidad? ¿Ya identificas a varios de los que te escriben y te mandan superchats o eso? Sí, ya, de hecho sí, ya en estos, en estos tiempos que llevo ya de, de haciendo live, porque todo empezó de haciendo live, ya como dos años, sí, ya tengo a varios que, pues, que tengo aquí en mi corazón, porque están todos los días, están todos los días, están dejando su live, dejan sus comentarios e incluso apoyan fuera de, del canal, nos apoyan, hay muchas personas muy, muy bonitas que nos apoyan, a, a veces nos patrocinan un viaje, o equipo, o algo así. Ah, sí, patrocinado son... equipo? Sí, hay, hay muchas personas que me he topado, de verdad, muy, muy, muy buenas, de buen corazón, que me han dicho, oye, Gerald, pues yo te quiero, ¿qué te hace falta, no? O sea, te agarran, de hecho tengo un Osmo ahí de cámara, tengo aquí atrás, ese que se ve ahí, Ajá. es de cámara, ese me lo, re, me lo regalaron, es de la marca Ronin, de O sea, son cosas que a veces nos, nos regalan, a veces nos pagan para ir, no sé, a Guadalajara o, o a un tour o algo así. Entonces, Oye, sí, tenemos, tenemos varias personitas que, que nos apoyan sin pedirlos O sea, ellos, ellos solitos se, se acercan a nosotros y, sí. y, y, y nos dicen que nos quieren apoyar. Y pues es bien recibido igual todo. sí. Eh, te iba a decir, eh, entonces, eh, hay mucha gente buena que te sigue y es lo que estoy viendo, los seguidores que, que han estado llegando a la transmisión, amables, hasta las buenas noches están, eh, puros sí. mensajes y comentarios positivos, así que tu sí. gente es, eh, ya es una familia y se ve que te sigue, que te espera cada transmisión y que te está apoyando, no solamente con los likes las compartidas, sino ya también económicamente, que como habíamos platicado, eso es importantísimo para los creadores de contenido. ¿Tú qué haces durante el día? Sé que a las 10 de la noche vas a transmitir, pero durante el día, ¿qué haces? Yo, desde las 7, levantándome para llevar a mi hijo a la escuela, eh, y pues ya ahí, si puedo dormir un poco más, duermo, y si no, pues estoy despierto, ayudando, porque igual tengo un bebé de meses, ayudando a mi pareja, la limpieza, la comida... Luego que se salgo a grabar, lo que se me pongo a ver tutoriales para aprender, no sé, a editar, para este transiciones y eso. Cosas así, ¿no? Y, y cosas mayormente de YouTube. Cuando tengo tiempo libre me la paso a tratando de buscar lugares o ideas para para traer al canal, o sea, cosas cosas diferentes y creo que eso les ha gustado mucho bueno, a la comunidad porque somos un canal donde pues comenzamos, por ejemplo, a fijar, eso de cuando recién salió de fijar comentarios, eh, nosotros desde que salió, ahí andamos fijando que el comentario de una persona, ahí la fijamos, y luego otra, y otra, y cosas así. Tratamos como de innovar el canal, pero mayormente andamos ahí pensando, pensando en el día, haciendo ese tipo de cosas, y ya cuando llega la noche, pues ya toca, toca explorar. Oye, tu chica no te ha dicho, Gerald, me preocupas bastante, todas las noches que sales pues me quedo con el Jesús en la boca a ver de que vas a regresar, no vas a regresar. ¿No, no te dice nada de eso? O, ¿O ya confía en ti y sabe que, no. es, que vas a salir? Por, por ejemplo, ese donde, ese donde te mostré de, de las personas que llegaron en el carro, las personas armadas, uh -huh. ese, pues, por ejemplo, yo llegué y ella me abrazó y llorando. Y, o sea, eso es un... Ella sabe que yo salgo y tal vez no, no regrese un día. O sea, salgo, pero quizás si sí regrese porque realmente sí, sí nos arriesgamos entonces ella sí se preocupa, siempre anda al pendiente, pero pues ella ya sabe qué hacer, si a mí me llega a pasar algo, pues ella ya, ya sabe cómo, cómo, cómo actuar, pues. Pero sí. sí se preocupa lo que sea ella, mis papás, mis familiares, siempre me andan regañando ahí, pero le digo, pues a eso nos dedicamos, es como un policía, un policía sabe que pues, se arriesga, no puede morir en cualquier momento ahí en el trabajo, pero pues, le gusta, ¿no? hay muchos que les gusta su trabajo, y pues a mí me gusta lo que hago. Muy bien. No te voy a hacer más preguntas, tengo muchas más, pero uh -huh. quisiera que mejor vinieras en otra ocasión, porque ya llevamos dos horas y media, no quiero robarte tu tiempo y también quiero que queden cosas pendientes para que lo volvamos a platicar después de que tengas tu placa de 100.000 mil seguidores y que obviamente tengas más experiencias, porque todos mis invitados, pues ahorita todavía no le he dado una vuelta, pero siempre hay gente bien interesante, la gente que viene aquí, que tiene tanto que contar que no nos alcanzan los, las, las horas para poder platicar todo. Así que yo creo que en una segunda ocasión vamos a hablar de muchas otras experiencias que hayas tenido. Te agradezco que hayas eh, estado en esta transmisión, que nos hayas platicado tanto. La verdad, eh, también me quedo admirado de lo que haces, de tu personalidad. Y, y agradezco que hayas estado con nosotros y toda tu gente también que las hayas invitado a la transmisión. No, al contrario, gracias a, a ti por el espacio que nos diste, a tu comunidad igual que ha estado aquí, que veo que se ha estado yendo a suscribir al canal. Pues muchas gracias a todos ustedes y en especial a ti por la invitación. Y cuando gustes, pues ahí andamos. Cuando quieras igual venir a Cancún, eres bienvenido. Entonces, yo no sé si vaya a aceptar una exploración <risa> en Cancún. No, pero hay, hay exploraciones más tranquilas que pueblos mayas, cavernas. o sea, ah, bueno. muy aparte. Muy aparte, sí, puede ser, claro, sí. sí, mi hermano. Igualmente, cualquier cosa, pues, de este lado de, del centro de la República, acá nos estamos viendo. Te mando un abrazote, sí. Gerán. Muchas gracias y nos vemos sí. pronto. Estamos en el WhatsApp por cualquier cosa. Ya estás, hermano. Saluditos a todos. Muchas gracias por estar aquí. No olviden dejar su Para like. Ya. Listo, saludos. Hasta la Listo, gente, pues. Muy buena entrevista. La verdad, Gerald, yo conocía contenido de él, pero me ha dejado mucho más impactado. Y estoy muy, muy contento de que haya sido una entrevista tan, tan padre tan entretenida y tan llena de, de sensaciones, de sentimientos. El buen Gerald se la rifó, gracias por esta entrevista y esperemos tener mucha más gente interesante y buena onda aquí con nosotros, ya saben, en, las, en los podcasts Oxlack. Les agradezco a toda la gente que estuvo en Twitch, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, mil gracias a todos, mil gracias a toda la legión Oxlack, mil gracias a todos, la familia de Soy Gerald, Mil, mil gracias a todos. Nos estamos viendo el día de mañana, eh, 10 de la noche. Estaremos aquí con un nuevo tema o veremos si tenemos algún invitado. Todavía no sé, pero mañana estaremos aquí transmitiendo en vivo y en directo. A lo mejor hacemos la rajada peludona para que nos cuenten sus experiencias paranormales. Les mando un abrazo. Mi nombre es Osla Castro y nos vemos el día de mañana en mi canal de YouTube y mis redes sociales. Ahí voy a estar eh, subiendo contenido, muchas gracias a todos muchas gracias a toda la gente que apoyó con los superchats, con las estrellitas, con las compartidas, con los comentarios, gracias a todos por ser una comunidad tan buena onda y la comunidad de, de Soy Gerald ojalá también eh, sea buena onda con la comunidad de la Legión Oxlack y seamos amigos eso nos encantaría de verdad, muchas gracias a todos, gracias a, a Soy Gerald principalmente, abrazo y nos vemos hasta mañana